Actualmente en la comunidad somos más de 50.000 los miembros que buscamos capacitarnos y crecer como profesionales asistiendo a todos los cursos programados por la comunidad. Recuerden que este evento es patrocinado por contapyme, software contable y de facturación electrónica. En la sesión del día de hoy contaremos con la participación del Dr. Norbel Valencia Salazar quien es Magister en tributación, contador público y especialista en legislación tributaria con diplomado en NIF. Ha sido miembro del Grupo Redactor de Temas Tributarios en la página web www.gerencie.com. También ha sido docente de importantes instituciones como son la Universidad de Manizales, Uni Remington, ESAP y la Universidad Antonio Nariño. Además en instituciones de educación para el trabajo como son la Corporación Acción por Caldas, Actuar Famia Empresas y American Business School. Doctor, muy buenos días y bienvenido. Marcelo, muy buenos días. Muy complacido. Buenos días para todos. Qué rico estar de nuevo en este espacio académico de nuestra comunidad Contapime para tratar otro tema de relevancia en estos tópicos impositivos del día a día.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 con nosotros participando en este evento eh, de este tópico, vuelvo y reitero de mucha relevancia en este hoy tributario como es el del régimen simple, vamos a precisar como todo el contexto técnico de él. Antes de ello y pues también para expresar una gratitud muy sentida a, a la familia Contapime, quiero contarles el cómo nace esta, este encuentro de en nosotros hoy respecto al régimen de tributación simple. Eh, a título personal, y desde hace un par de años, tengo un espacio académico que hemos denominado Compartir Tributario, y dentro de ello, justo en este año 2019, nos hemos dado la tarea a tener un nuevo eh, un espacio académico dentro de este Compartir Tributario, y le hemos llamado a ese producto de capacitación, le hemos llamado Miércoles de Compartir. Y en ese Miércoles de Compartir lo que hemos querido, y ha sido de manera presencial, eh, socializar con nuestros colegas tópicos de interés, son muy relevantes eh, en cada uno de los meses que lo estamos programando y bueno, digamos que ha sido una experiencia muy positiva para nosotros por supuesto para mí como fundador y como orientador de, de ese espacio entonces se nos ocurrió eh, acudir a la familia Contapime y, a unar los esfuerzos, a unar los esfuerzos para tratar de trasladar estas inquietudes que yo sé que son del día a día de nuestro quehacer tributario y que ese espacio que teníamos de manera presencial le llegase también a muchos otros colegas que pueden acompañarnos por, por esta vía. Entonces, de verdad reitero mi especial gratitud porque este espacio es fruto de esa, de esa, de esa suma de esfuerzos entre la familia Contapime y nosotros como Compartir Tributario. Además dentro de, de esa filosofía que tenemos de compartir tributario eh, también y en un tópico que particularmente me enamora y antes de que entremos en las, la temática eh, propia de, del impuesto unificado eh, decidimos darnos a la tarea de escribir un libro referido al impuesto de renta a las personas naturales un manual básico pienso que es fundamental donde tiene una, unos conceptos eh, teóricos muy importantes, ¿Sí? para otra vez vuelvo e insisto en ese día a día y de esa temática que también es muy habitual en el desempeño profesional nuestro, entonces hablamos del manual de renta celular Y en este manual, en este escrito, eh, me gusta hablar con enamoramiento de esa obra, porque si bien tiene como primera parte ese componente teórico y tratado de, de, de expresarlo como de una manera muy simple y además haciendo uso de muchos mapas conceptuales, también al final del libro eh, tenemos un taller, un taller que plantea unos, uh, unos uh, lineamientos a, a seguir, unos modelos, unos esquemas, unas hojas, digámoslo así, en Excel, que permiten la solución de un taller, un taller por demás que por supuesto lo plantea el libro y además de que esté planteado, trae, una, uh, trae la solución del libro y nos deja las mismas plantillas de ese taller para que el lector posteriormente, quien lo esté estudiando, pueda resolverlo. ¿Sí? Eh, en la practicidad nos hemos encontrado ha sido bastante positivo es que mucha gente nos dice no las plantillas son muy agradables son muy amigables y terminamos haciendo nuestras declaraciones de personas naturales en el sistema celular aprovechando, aprovechando, aprovechando las plantillas de nuestro manual ¿sí? la invitación es mmm, muy personal para que Conozcamos ese libro, conozcamos ese esfuerzo profesional que quise a llegar a los colegas para que entendamos el sistema celular. Por supuesto, quienes me están escuchando, eh, saben, tenemos total claridad que hay muchas otras obras en el, en el medio, hay eh, otras plantillas inclusive, perfecto, me parece muy bien, lo que nosotros quisimos plantear fue una herramienta complementaria a todo ello que hay en el medio y complementaría con un enfoque metodológico realmente de entendimiento del sistema. ¿sí? Entonces quería contarles también sobre este otro eh, aporte profesional, así lo llamo, porque además nació el enamoramiento por toda esta temática. ¿sí? Bueno, dentro de este espacio colaborativo que tenemos entonces entre eh, la familia Contarpino y nosotros compartir Tributario, entonces sí decidimos... Eh, tocar un tópico que estuviera como muy en este hoy, y sin lugar a dudas pues el régimen tributario, eh, el régimen simple de tributación es un tema que convoca, y convoca porque es, hemos escuchado y hay por supuesto una gran, eh, un gran esfuerzo de parte de la administración tributaria porque la gente conozca este régimen, la gente se acoja a él, pero también es claro que quienes estamos en medio de todo ello y, este, y esta parte normativa, contextual, nos, nos hacemos muchas preguntas y tenemos cuestionamientos en cuanto a si este régimen simple o no, entonces eh, lo que pretendemos hoy es hacer básicamente una revisión del de componente normativo que se, eh, se tiene en este momento respecto del régimen simple, y además eh, con otro componente muy importante que es en números, ¿sí? la parte financiera, la parte eh, de impuesto, cómo me queda si yo confronto el estar, por ejemplo, en renta en el régimen ordinario y si me voy para este impuesto unificado al el régimen simple, ¿me conviene o no me conviene? Son como las preguntas, digamos que es básicamente lo que queremos llegar nosotros, es eh, dar un enfoque, un recorrido normativo. Y posterior a ello, entonces nos vamos a ver unos ejemplos matemáticos con unas plantillas que también hemos diseñado para el efecto y que pensamos nos pueden ayudar como a tomar la decisión financiera, la plantilla, y por este lado el referente normativo que nos dirá también si podemos optar o no por ese régimen simple. Por favor, Ramones. Bueno. Para ello entonces nos vemos trazado el siguiente contenido temático. En un primer punto vamos a hablar de unos esquemas previos. Eh, en el segundo los elementos del tributo como tal ya lo explicaremos por supuesto eh, y otras disposiciones adicionales a los elementos propios del tributo ¿sí? entonces por ejemplo pues vamos a ver cuál es la creación, el hecho generador, su sujeto pasivo como está aquí planteado por favor pasamos a la siguiente eh, este sigue siendo un poco como entre los elementos del tributo y lo que nos, nos, trae el, los que nos trajo la ley 1943 del año 2018 ¿Sí? respecto a este régimen simple, y hay unas partecitas que eh, vamos a encadenar del proyecto de decreto reglamentario que tenemos para este régimen simple, particularmente están referidos estos tópicos, como vemos acá eh, en esta diapositiva, pero realmente vamos a hacer un poco más de referencia, ¿sí? lo que queremos es que además de esos artículos que ya conocemos de incorporados al Estatuto Tributario por la Ley 19.43 de 2018, tratar de que esos artículos que ya conocemos y sé que hemos leído muchísimas veces, tenemos un proyecto de decreto reglamentario, entonces ver cuáles de esos eventuales, eh, eventuales reglamentaciones le podríamos adherir o, o pegar de alguna manera normativa a estos, a estos componentes del estatuto tributario que ya tenemos. ¿sí? Es, es, es básicamente un ejercicio que queremos hacer normativo. Y en el último punto, nuestro tópico 3, realmente lo que vamos a hacer son unas simulaciones matemáticas, es donde tendremos como las plantillas, esas hojas Excel, en las cuales trataremos de revisar matemática financieramente si es conveniente o no para algún contribuyente con algunas situaciones hipotéticas la conveniencia de eh, optar por el impuesto unificado bajo el régimen simple. Bueno, muy bien. Entonces vamos a iniciar con la primera y unos esquemas previos. Por supuesto, eh, digamos que las novedades eh, fundamentales que trajo la ley 1943 del 2018 es la ley de financiamiento. Sin lugar a dudas, pues, eh, la novedad protagónica es el régimen simple de tributación. ¿sí? También sé que hemos leído, tenemos claro, eh, hay un par de demandas respecto al, al régimen simple, pero fundamentalmente a lo que tiene que ver con su componente del impuesto de industria y comercio que ya vamos a ir como explicando un poco. ¿sí? No obstante, eh, consideramos de mucho interés hablar del régimen simple porque hemos visto de parte de la administración eh, tributaria eh, la intención, digámoslo así, de que eh, prospere este régimen simple de tributación y que sean muchos los contribuyentes que opten por esta alternativa. ¿sí? Entonces, vamos a hacer énfasis en ello. Lo primero que queremos significar con este esquema sencillo, para no ser redundante con el simple, con este esquema sencillo es cuando hablemos de régimen simple, mmm, debemos quitarnos un poquito el sofisma, tal vez que hay en el medio, y es: no es un régimen del impuesto de renta, no, no. Claro que en el impuesto de renta tenemos el régimen ordinario, el régimen tributario especial, ¿cierto? Tampoco es un régimen del impuesto sobre las ventas, ¿sí? no, no es del régimen de los donos responsables, no es del de régimen de los responsables, no. Tampoco es un régimen del impuesto nacional al consumo, no. Lo que es es un impuesto unificado, totalmente distinto a ellos, ¿cierto? Un impuesto unificado que va a tener un, eh, una forma de tributación bajo un régimen simple, ¿sí? Pero es un impuesto unificado que luego miraremos entonces en qué consiste el impuesto unificado, ¿ok? Este esquema básicamente es extractado del artículo 903 del Estatuto Tributario, sé que también lo hemos leído, lo hemos visto en las presentaciones mismas de de las diapositivas que tiene la administración colgadas, digámoslo así, en su página web, en el micrositio del régimen simple, pues nos dice, no, mire, ese impuesto unificado tiene la intención de reducir las cargas formales y sustanciales, impulsar la formalidad, facilitar el cumplimiento de la obligación tributaria. Eso antes no nos vamos a dedicar a explicar cada uno de ellos, pues ya sería... Eh, otro ejercicio, ¿cierto? Otro ejercicio ¿El por qué reduce la carga e Impulsar la formalidad Digamos que no Ese es el propósito Pero nosotros queremos mirar aquí Es básicamente es referentes normativos Que nos lleven a determinar Si un contribuyente puede optar o no Y finalmente si en términos eh, de eh, cálculo El impuesto le es favorable o no Ese será nuestro postulado, ¿cierto? Por favor, me padre. Bueno, sigamos con esos esquemas básicos Para ir precisando, ¿cierto? Entonces, el régimen simple, mejor, el impuesto unificado bajo el régimen simple, entonces nos muestra, es un modelo de tributación opcional, bueno, también lo tenemos claro. de Determinación integral, ese lo vamos a explicar enseguida, un poco con lo que tenemos aquí, qué es lo que integra ese régimen simple, o ese impuesto unificado mejor. Hay una declaración anual de ese impuesto unificado con unos anticipos bimestrales, también trataremos de ahondar un poco en ello. Y algo importante, esto también es tratado en un artículo 903, nos dice sustituye el impuesto de renta, con lo cual por supuesto diríamos no es impuesto de renta, ¿cierto? Eh, la semana pasada escuchaba una conferencia con el director general de la DIAN y él nos decía de alguna manera que no, el régimen simple y el impuesto unificado sí es impuesto de renta, ¿sí? No sé, en lo personal mi percepción es, y de lo normativo que logra uno inferir es, pues si sustituye el impuesto de renta, no es impuesto de renta, cierto ¿sí? Digamos que es el postulado que yo estoy planteando en este encuentro, ¿sí? Entonces, no es impuesto de renta, lo sustituye, entendería que no es impuesto de renta, pero ese impuesto unificado bajo régimen simple integra unos tributos, y también quiero ser claro aquí qué es esa integración, porque cuando uno le dice la palabra integra, yo pensaría es que con un pago que haga a título de impuesto simple, pues contendría los tributos que, o los conceptos de que está hablando este esquema. ¿sí? Entonces, esa integra para efecto de ese régimen simple, del impuesto unificado, nos dice, integra el impuesto nacional al consumo, pero únicamente por expendio de comidas y bebidas, sí. ¿sí? solo para ese efecto. Para ese tipo de responsables de ese tributo, aplicaría el impuesto unificado bajo el régimen simple. ¿sí? Precisemos de una vez que ese impuesto nacional que nos dice integra, realmente lo que, lo que significaría esa integración para efecto es que lo vamos a presentar, sí, con el impuesto simple, una declaración anual, vamos a tener un anticipo bimestral, pero este impuesto tiene que liquidarse además del impuesto simple. Luego vamos a ver que ese impuesto unificado tiene una tarifa eh, para determinarle, obviamente, su valor de impuesto. Hago ese proceso, pero adicionalmente le tengo que sumar el impuesto general del consumo en la medida que yo sea responsable de ese tributo, por supuesto. Es decir, no sé si en Paisa suene, suene exagerado, pero básicamente esa integración es que no, pues se paga con el impuesto unificado, ya. No es que hay este, sumadito en lo que estoy pagando, no, no, de un lado está el impuesto unificado que estoy cancelando y si soy responsable del impuesto nacional al consumo de esta actividad, entonces simplemente líquido, 8% y le sumo más el impuesto simple ok, esa es la integración que tenemos en este momento uno que sí realmente integra ese impuesto o sea, ahí si sí está sumado dentro del impuesto unificado que ese régimen simple, es el impuesto de industria y comercio y consolidado, consolidado ese impuesto de industria y comercio consolidado eh, Comprende el impuesto de industria y comercio Avisos y tableros y la sobretasa bomberil Eso vuelvo y reitero La integración si es que están dentro de él La liquidación, determinación que yo voy a hacer del impuesto unificado Con base en la tarifa y la base pues, que vamos a hablar más adelante ¿Correcto? Luego los aportes del empleador a pensiones eh, Integra, sí Y aquí digamos que la forma de integrarlo es que estos pagos, estos aportes que haga el empleador por este concepto se van a detraer del impuesto que finalmente calcula el contribuyente y se van a detraer a título de descuento tributario. ¿Okay? Bueno, Ahora, otro tributo que también integra es el IVA. sí, Y aquí un poquito la acepción eh, que acabamos de enunciar para el Impuesto Nacional al Consumo, pero también que está ligado con el Integra. Entonces me hago entender, dice el IVA lo integra únicamente, ¿sí? únicamente para las actividades del numeral 1 del artículo 908 del estatuto tributario el artículo 908 es el que nos habla de las tarifas ¿sí? y vamos a mirar que hay cuatro grupitos para efectos tarifarios ¿sí? y el primer grupito del numeral 1 hace referencia a las tiendas, minimercados, micromercados eh, peluquerías ¿sí? para ese tipo de contribuyentes que acabo de eh, enumerar para ellos el IVA sí se entiende integrado en el impuesto simple. Es decir, vuelvo y reitero, calculo mi impuesto simple y dentro de ese impuesto simple está comprendido el IVA. Pero únicamente para estos responsables que denuncian el numeral 1. ¿sí? Las tiendas, mini mercados, micromercados, peluquerías. Listo, ahorita miraremos un poco más adelante, por supuesto, el contenido preciso del artículo 908. ¿sí? En consecuencia... Si sí, a las otras que dijimos que son cuatro eh, grupos tarifarios, entonces los que están en los numerales restantes, excepto el uno, ¿cierto? Estos tres restantes, para ellos el IVA, pues lo tendrán que liquidar, pagar común y corriente. Eh, digamos liquidar porque ahorita no como se tendría que pagar más bien, ¿sí? Pero lo clave es que se ve liquidar y no se encuentra comprendido dentro del valor del impuesto simple que se liquide, ¿sí? ¿Okay? entonces digamos que. Se integra, reitera únicamente para estos y los demás responsables tendrán que seguir pues, liquidando si va 19%. Y ahorita vemos cómo tendría que pagarlo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Por supuesto, entonces, como vemos que hay unos tributos de orden nacional y está la imposición de ese comercio de orden territorial, entonces, pues, nos recuerda, y esto es del proyecto de decreto nos dice: pues hombre, hay un componente nacional y hay un componente de orden territorial. ¿Cierto? El componente de orden territorial estará dispuesto por el Impuesto de Industria y Comercio Consolidado, pues en caso contrario, lo que no haga parte de este componente territorial referido al Impuesto de Industria y Comercio Consolidado, corresponderá al componente nacional. ¿Sí? Básicamente es eso. Bueno, Regresemos por favor un momento a la tabla. Y aquí hay un esquema que, bueno, solo quiero referirlo porque no... Diría, pues, para qué el esquema de un proyecto, pero bueno, eso ayuda como al entendimiento normativo de las disposiciones, ¿sí? No voy a demorar mucho, no voy a hacer énfasis profundos en esto, sino que quiero resaltar sobre todo un par de cosas, y es que, primero, ese proyecto de decreto reglamentario que tenemos disponible, y es, pues pensamos en, eso, en ese mismo orden vaya a salir el decreto reglamentario, está dividido en unas disposiciones que hablan del régimen simple propiamente, del impuesto sobre las ventas, eh, perdón, del impuesto de industria y comercio y de otras disposiciones. ¿sí? Respecto del simple, si quieres me regalas el simple, digamos que y, y es curioso porque uno el decreto reglamentario tiene como cerca de 85 páginas, si mal no recuerdo, entonces uno pensaría que los esfuerzos normativos y aclaratorios grandemente pues deberían concentrarse en esta parte de este impuesto unificado bajo el régimen simple pero realmente lo que uno encuentra y lo vamos a tratar de ir demostrando en la en este compartir es que no los esfuerzos eh, no están grandemente concentrados en esta temática sí e incluso pues nos vamos a dar cuenta que faltarían algunas reglamentaciones muy puntuales sí entonces mmm, reitero no es aquí es como donde está realmente el énfasis del del proyecto curiosamente cierto hay una sección de industria y comercio que lo que hace básicamente es reiterar este componente que hemos escuchado mucho y es que eventualmente, bajo la perspectiva de muchas entidades territoriales, lo que se estaría haciendo con este régimen simple de tributación es atentar contra la autonomía de las entidades territoriales. ¿sí? Entonces digamos que básicamente ese componente del proyecto y eventualmente pues del decreto Versa mucho sobre la autonomía de las entidades territoriales y, por supuesto, como el intercambio de información y el cómo se deben traer los recursos del, del ente nacional hacia los entes territoriales, hacia las entidades territoriales. Bueno, y hay uno último que, casualmente, sí es donde está como el grueso del, del, del proyecto y es el que habla de otras disposiciones. ¿sí? Dentro de ellas, por supuesto, y quiero aquí mencionarlo rápidamente a la adecuación que se le debía hacer al registro único tributario para efecto de cumplimiento del régimen simple que los contribuyentes pues por supuesto puedan inscribirse de que la administración oficiosamente pueda inscribirlas en un momento en ese régimen puedan retirarse del régimen simple etcétera ¿sí? hay una hay un desarrollo interesante respecto del régimen del registro único tributario sí y en uno que quiero llamar la atención que más adelante, cuando estemos en la parte de las tarifas, es el artículo 28 en este proyecto, ¿sí? donde básicamente, eh, son, no sé, cerca de 30 páginas, ¿sí? donde lo que hace la administración es coger las actividades. Decíamos que tenemos cuatro grupitos tarifarios, ¿cierto? Entonces, pues, en cuatro grupos tarifarios. Eh, uno empieza a preguntarse si la actividad que desarrollo o desarrolla el contribuyente, si está en uno de estos grupos o no y en cuál. ¿sí? Entonces, en este artículo 28, lo que hace la administración es un ejercicio bien interesante de desplegar, digámoslo así, esos grupos tarifarios conforme al listado de las actividades. Eh, económicas de que tiene la administración tributaria ¿sí? luego me haré entender en ello ¿sí? aquí vuelvo insisto es simplemente una reflexión respecto a cómo está concebido este referente normativo que probablemente vaya a ser finalmente nuestro decreto para el régimen simple de tributación muy bien ¿sí me regresas a la presentación muy bien entonces vamos a tratar de rotar un poco rápido eh, por estos elementos del tributo y otras disposiciones, y cuando digo un poco rápido es, no vamos a correr, ¿cierto? Es, eso es lo que vamos a hacer énfasis en las, eh, las modificaciones eventuales que podría tener el decreto respecto, o las aclaraciones que nos pueda traer el decreto reglamentario respecto a algunos tópicos de ellos, ¿cierto? Y van a decir, pero ¿sí? modificaciones de un reglamento a la ley, ¿cierto? Sí, realmente estamos un poco acostumbrados con este, estos trámites legislativos que en el fondo a veces son los decretos reglamentarios quienes terminan organizando las leyes o vacíos que tengan la ley los terminan surtiendo, son los decretos reglamentarios entonces por eso eh, utilizo la expresión modificación que eventualmente podría plantear bueno Vamos a empezar por el artículo 903 que es el artículo de la creación ¿sí? Ese artículo 903 nos habla de la creación. Lo vemos en un segundito, por favor. Eh, ya regresamos. ¿Está buscando un software contable fácil de manejar?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 Sale en la medida que su negocio lo requiera. Lo acompañamos con asesores expertos que le darán un soporte técnico 5 estrellas. Acceda a un software contable siempre a la vanguardia. Con Tapini, su mejor opción. Bueno, muchas gracias por la espera. Eh, continuamos entonces y retomamos la temática desde el tópico de creación sea ¿Sí? pues nuestro artículo 903. En este vamos, como habíamos dicho, a avanzar un poco rápido porque son los postulados que básicamente ya anunciamos en los esquemas previos. Entonces, por favor, si me ayudas, lo que vamos a verificar aquí es eventualmente qué va a precisar el reglamento en relación con este artículo. Y hay un tópico eh, dentro de este artículo 903, que es la exoneración de aportes para fiscales, literalmente dice el artículo 903, y está resaltado: nos dice, estarán exonerados de aportes para fiscales en los términos del artículo 114, de raya del estatuto tributario. Como bien recordaremos, el artículo 114, raya 1, referido al estatuto tributario, además de su exoneración de aportes para fiscales, por supuesto, en los términos y condiciones que tenga ese artículo, Además de cobijar la exoneración, los aportes para fiscales también eh, tenemos el beneficio del no pago de los aportes a salud de parte del empleador. Dentro de esta literalidad resultaría claro que no estarían cobijados los aportes a salud. Ahora, el decreto reglamentario, vemos que subsana esa inconsistencia de la ley y nos dice que eh, estarán los contribuyentes sujetos de este impuesto, bajo el régimen simple, exonerados de realizar los aportes para fiscales mencionados en este artículo 114, incluyendo los aportes al sistema de seguridad social en salud. ¿Sí? Entonces, lo que estamos verificando, reitero, es que eventualmente el decreto reglamentario lo que nos va a hacer es ampliar la exoneración que está contenida inicialmente en el artículo 903. Okay. Por favor, continuemos. Eh, regresemos a la tabla de contenido... Qué pena que no dejemos en la lectura del artículo, pero pues ese ya lo tenemos en el estatuto y sería consultar. El hecho generador y la base gravable contenidas en el artículo 904, entonces nos dice el hecho generador, muy similar al del impuesto de renta, y está fundamentado en la obtención de ingresos susceptibles de incrementar el patrimonio. ¿sí? Y la base gravable otro elemento del tributo, está integrada por la totalidad de los ingresos brutos, ordinarios y extraordinarios. Y cuando nos aparece el término extraordinarios, pues definitivamente lo primero que se nos viene como a ese imaginario colectivo es las ganancias ocasionales. ¿sí? Entonces ya hay una pregunta: bueno, y entre esos ingresos brutos están incluidas la, las ganancias ocasionales, entonces. Afortunadamente, desde este artículo 904 y la precisión de la base gravable, nos dice que los ingresos, no, eh, perdón, los ingresos constitutivos de ganancia ocasional no integran la base gravable para determinar ese impuesto unificado bajo el régimen simple. ¿sí? Como tampoco integran esa base gravable los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Bueno, perfecto es que por ahora aquí no haríamos ningún comentario adicional, un poco más adelante volvemos a hablar de esos ingresos brutos, bajo otra perspectiva, les contaré un poco más adelante. Y empezamos un par de tópicos que pienso que sí son definitivamente importantes y decisorios para verificar si puedo o no optar por este régimen, ¿sí? en la parte inicialmente normativa de decir si me voy o no me voy. ¿sí? Ya la conveniencia la miramos en términos financieros con las plantillas en Excel, pero aquí estamos en esta parte normativa y estos dos artículos nos dirán si el sujeto que estoy analizando, o si es mi caso propio que me analizo, es puedo optar o no, puedo ser o no sujeto pasivo de este impuesto unificado. ¿Okay? El primero, entonces, vamos a irnos al artículo 905. Bueno, ya nos empezó a dar calor. Entonces, el artículo 95, eh, perdón, nos dice cuáles son los sujetos pasivos de este impuesto. Nos dice que podrán ser sujetos pasivos de las personas naturales o jurídicas. ¿Listo? Perfecto. Que reúnan la totalidad de las siguientes condiciones. ¿sí? Si bien no vamos a hablar de todas las condiciones porque sería un tanto desgastante y me imagino re, reiterativo, repetitivo lo que hemos leído, lo que hemos escuchado en muchos otros espacios, Sí quiero hacer énfasis como en algunos tópicos que pienso que son relevantes y que es necesario colocar una alerta que me permita determinar finalmente si puedo ser sujeto pasivo o no de este tributo. Y esa alerta probablemente o ese que queremos llamar la atención puede ser de la lectura misma que tenemos acá, pero que debamos complementar además con el proyecto de decreto reglamentario que tenemos en este momento dispuesto por parte de la autoridad tributaria. Entonces lo primero nos dice, ah, de las condiciones, ya vimos personas naturales jurídicas, o jurídicas, perdón, y nos dice las condiciones que hay que cumplir. Uno, que se trate de una persona natural que desarrolle una empresa, ¿cierto? Entonces ahí empezamos es, ¿qué es una persona natural que desarrolle una empresa? Bueno, el concepto de persona natural es perfectamente claro, pero que desarrolle una empresa, que será desarrollar una empresa para efecto del impuesto unificado bajo el régimen simple, ¿sí? Entonces empiezan las preguntas, bueno, eventualmente, cuando me dice desarrollar una empresa, ¿será que me quiere decir que es, eh, me tengo que remitir al artículo 25 del Código de Comercio? Y eventualmente me está llevando o insinuando la norma de que debo pensar que esto solo es aplicable a comerciantes. ¿Sí? O también dice que se trate de una persona jurídica. ¿Sí? Una persona jurídica en las que sus socios, partícipes o accionistas sean personas naturales nacionales o extranjeras residentes en Colombia. Y resalta un poco la persona jurídica porque entonces pensaría en estos, en estos momentos de la tributación de las entidades sin ánimo de lucro en el impuesto de renta. Eventualmente, pues, en, la intención digamos es que esas CESAL, por regla general, puedan estar en el régimen tributario especial. ¿Cierto? Pero qué tal si yo no cumplí los preceptos para estar allá, no adelanté los procesos en su momento permanencia, calificación, actualización, ¿Cierto? Entonces, consecuentemente estoy en el régimen ordinario del impuesto de renta, soy una persona jurídica y eventualmente entonces podría optar por este régimen simple. Digamos que es como otra pregunta, ya vamos a tratar de, de, de resolver, digámoslo así, esos interrogantes. Ahora, uno segundo, antes de irnos a ver un poco lo que nos traería el decreto de reglamento para este régimen simple de tributación, nos dice que en el año grabable anterior hubieran obtenido ingresos brutos, ordinarios o extraordinarios, inferiores a 80.000, VTs. Y aquí entonces empieza uno y es que los ingresos del año grabable anterior, ¿sí? es mi referente. Entonces, ¿qué pasa si yo supero los ingresos durante el año grabable en que estoy en el régimen simple? ¿Sí? si lo miramos así desprevenidamente pues no diría ah no, el requisito me dice aquí es que los ingresos sean del año grabable anterior no que los superen el mismo año grabable como por ejemplo sucede ahora con las nuevas reacciones que tenemos para los no responsables de IVA e Impuesto Nacional del Consumo ¿cierto? entonces bueno, nos queda ahí como una duda pequeña ¿sí? nos aclara obviamente que si yo soy una persona, una persona jurídica eh, o una empresa nueva entonces, pues los requisitos de referente a estos ingresos serán los del mismo año grabable en que inicio, ¿sí? y que obviamente no los podré superar, básicamente, si me dice para estos nuevos. ¿okay? Planteando como esas inquietudes, vámonos por favor a ver el proyecto de decreto reglamentario. Entonces, lo primero nos plantea es qué son las personas naturales que desarrollan empresas para efecto del impuesto unificado del régimen simple. que nos dice que se consideran esas personas que desarrollan empresa cuando ejercen su actividad económica con criterio empresarial ¿sí? y se entiende por ese criterio empresarial que esa persona cumpla, persona natural cumpla con cualquiera de las siguientes condiciones ¿sí? pues vamos a colocar ejemplos un poco desprevenidos entonces eh, condición número uno realiza pagos a terceros de envío laboral o de prestación de servicios personales necesarios por supuesto para la generación del ingreso ¿sí? y consecuentes con el artículo 107 del estatuto tributario, que es el que nos habla de las expensas necesarias ¿sí? entonces, coloquemos ahí, reitero un ejemplo de y es yo no valencia eh, en ejercicio de la profesión liberal quiero saber si puedo optar por el régimen simple y estoy evaluando aquí el elemento de sujetos pasivos y yo lo que quiero terminar es si yo no valencia en este momento desarrollo una empresa desarrollo empresa en los términos de este postulado el de proyecto de decreto reglamentario. ¿sí? Entonces resulta que yo en Valencia, para el ejemplo, entonces tengo en mi oficina, por supuesto, y en la oficina entonces tengo eh, cuando menos mi asistente vinculada laboralmente y mi mensajero, tengo dos empleados a nombre mío. ¿sí? ¿Válido esta condición entonces realizo pagos a terceros dentro del laboral? Sí. ¿Son necesarios esos pagos, esa contratación que tengo para el desarrollo de mi actividad para generar los ingresos? Eh, sí, por supuesto, y cumple con los postulados del artículo 107 de expensas necesarias, relación de causalidad, necesidad, proporcionalidad. Sí, total, como cumplo una cualquiera de esas condiciones, entonces yo no en valencia en las condiciones expuestas, soy una persona natural que desarrolla una empresa. Y así entonces estoy dentro del postulado de sujeto pasivo, cumple. Bueno, perfecto. Pero digamos que no, yo igual sigo ejerciendo mi profesión liberal, pero pues trabajo en la oficina solo. No tengo eh, ningún trabajador, no hago eh, pagos por prestaciones de servicios personales, listo. Entonces, claramente yo no cumpliría esta condición 1 una X, ¿sí? Pero tengo mi oficina y pago arrendamiento, ¿sí? Entonces me voy para el postulado número 2 que me dice, ¿realiza pagos por concepto de arrendamiento de inmuebles o inmuebles? entonces para el caso que estoy colocando digo, ah, sí, sí, claro yo tengo mi oficina, tengo que pagar el arrendamiento perfecto, entonces cumplo la condición 2 para este nuevo escenario, como cumplo esa condición número 2 cumplo con cualquiera de las condiciones que me plantea este referente normativo listo entonces vuelvo a esa, a esa instancia, califico como sujeto pasivo del de, régimen simple de tributación luego puede ocurrir por favor, me entregué el próximo. Puede ocurrir, ¿no? Es que en este hoy, y es, es muy común en esta práctica del ejercicio de la profesión liberal, que los clientes a uno ya no lo visitan en la oficina, a uno es el que visita al cliente, entonces eventualmente uno hace el análisis y dice: No, pues para qué tengo oficina, no necesito oficina, simplemente voy a prestar el servicio de asesoría, consultoría, visito al cliente, o más aún. Hay eventos en los cuales nosotros decimos, eh, no nos encontramos, no sé, en una biblioteca, en un centro comercial, yo lo puedo atender, ¿listo? Entonces me dice la norma, punto 3, dispone de bienes inmuebles, materiales o insumos especializados o de maquinaria o de equipo especializado necesarios para el desarrollo de la actividad generadora de ingresos. Entonces, coloquémonos en el hipotético, este caso que planteado, pues yo no necesito la oficina ni nada, pero pues me voy a una, a una biblioteca no sé o me voy a las oficinas del cliente por supuesto la oficina del cliente es un bien inmueble entonces yo digo será que yo dispongo de un bien inmueble pues no sé dentro de la naturalidad entendería uno de la palabra o nos tocaría irnos al diccionario de la Real Academia encontrar la definición concreta de qué es disponer pero en principio dejándose llevar uno por la subjetividad pues diría, sí, yo dispongo de un inmueble, no es mío, es de un tercero, y aquí la norma no me dice que sea mío, sea de un tercero, simplemente estoy asimilando que es disponerse a utilizarlo, usarlo en función de, entonces para ese caso, otra vez Norbe y Valencia, entonces sería una persona que está desarrollando una empresa, ¿cierto? Ahora, estos conceptos de materiales o insumos si especializados o maquinaria o equipo especializado, por supuesto que sean necesarios para el desarrollo de la actividad, los llevaron a pensar por allá, a irse un poco atrás y recordar cuando teníamos categorización de las personas naturales en el impuesto de renta, que estos elementos eran determinantes para decir la persona era de la categoría de empleados o no lo era. ¿sí? En ese orden, de pronto, me imagino que para encontrar una primera definición o acepción técnica respecto de ellos, nos tocará irnos y recordar ese decreto 30-32 de diciembre del año 2013. ¿cierto? Probablemente, nos recuerden, sea el artículo número uno de las definiciones, pero bueno, pues nos lleva por allá ese escenario, ¿sí? No obstante, así empieza un poco a jugar como la subjetividad, sí también resulta claro que hay algunas precisiones ya respecto de si sí. puedo ser sujeto pasivo o no, persona natural que desarrolla una empresa, ¿sí? Dejemos ese término ahí de desarrollar la empresa eh, para efecto del simple y nos dice qué ingresos no computan para el cumplimiento del requisito numeral 2, o sea, ¿Qué ingresos eh, se deben tener, no se deben tener en cuenta para efecto de eh, concluir las 80.000 VTs del año inmediatamente anterior? Entonces nos dice, afortunadamente esa precisión importante, dentro de esos ingresos no se tendrán en cuenta las ganancias ocasionales, o sea, esos ingresos extraordinarios que son los que tenemos nosotros eh, en nuestro imaginario comúnmente, ¿cierto? Pero también nos dice que no computan los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, en lo personal creo que es algo como extraño sí Que no formen de parte la base grabable Está bien, pero bueno Que ya no computen para determinar esos 80.000 mil no Es que suena un poco extraño Pero eh, sigue siendo sin lugar a dudas eh, Benéfico para el contribuyente Listo Y recordemos que nos habíamos planteado Respecto a las personas jurídicas Si eventualmente, por ejemplo Podían las entidades sin el número creo Que estén en el régimen ordinario Optar por este régimen simple de tributación De ese impuesto unificado entonces nos dice este proyecto de decreto que las personas jurídicas de derecho público no pueden optar por el régimen simple, como tampoco eh, los particulares que desempeñen funciones públicas y tampoco lo podrán las eh, entidades sin ánimo de lucro. Entonces estamos totalmente descartados, de entidades sin ánimo de lucro no podrían ser sujetos pasivos del impuesto unificado bajo el régimen simple, independientemente... Reiteramos de que esa entidad, esa ESAL, se encuentre en el régimen ordinario del impuesto de renta, correcto. Eh, lo que planteamos ahora, decíamos, es, nos dice un referente de los ingresos del año inmediatamente anterior, ¿cierto? Entonces, yo estoy en el 2019, pues voy a mirar mis ingresos base del año 2018 para saber si puedo ser sujeto pasivo o no, pero si en este año 2019 que pude optar porque era el referente, mire, los ingresos del año anterior, optó en el año 19 de 2019 y en el 2019 superó los topes, pues notábamos ahorita que la norma, eh, la ley no nos decía nada al respecto, entonces sí se encarga, digamos, ese, el decreto, el proyecto de decreto, nos plantea y nos dice ah, no, el efecto es superar los ingresos establecidos para pertenecer a ese régimen simple, es que... Si supero los topes, entonces me debo retirar de este régimen simple, debo retornar en términos de renta al régimen ordinario. Bueno, perfecto. Eh, Hacemos una pausa, ya regresamos. Muchas gracias. Tapimes sabe que su empresa, más que un negocio, es una pasión. No deje las decisiones importantes al azar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 Los topes, los mil VTs en el año 2019 para el caso que estamos colocando de manera hipotética. Entonces, simplemente tengo que eh, volverme al régimen ordinario del impuesto de renta. Sí, por supuesto. Sí, y las demás responsabilidades, claro, de los otros tributos, pero aquí haciendo énfasis al impuesto de renta. Muy bien. Por favor, nos regresas al artículo. Vámonos al 906 y digamos que. No, perdón, que. Aquí vamos a ver en el 905, hay una parte importante, pero aquí hay otros tópicos que es, es también rico llamar la atención. Hay unos tópicos que, unas condiciones que debían ser los contribuyentes, pero bueno, ¿eso que tiene que ver lo uno con lo otro? Eso nos, es un tanto difícil de explicar porque básicamente lo que nos van a plantear aquí hay unos algunas condiciones, es que vamos a tener que sumar ingresos que eventualmente no son míos, por ejemplo, como persona natural. ¿sí? Entonces, me hago entender, dice esa condición número 3, recuerden que hemos cumplir la totalidad de las condiciones, y el 3 me dice, si uno de los socios persona natural tiene uno, una o varias empresas o participa en una o varias sociedades que están escritas en el simple, entonces los ingresos míos, me voy a colocar como persona natural, míos de Norbega Valencia como persona natural, tendría que sumarse con los de la sociedad o las sociedades que estén eh, inscritas en el régimen simple a por rata de la participación que tengo yo en las sociedades, en la sociedad o en las sociedades. Me hago entender, yo Norbega Valencia tengo como persona natural tengo unos ingresos de mil millones de pesos, desarrollo una empresa, no sé, de orden comercial podría ser, tengo mil millones de pesos, pero participo en la sociedad A. Ah, y en esa sociedad yo tengo una participación del 50%. Soy el accionista con el 50% en esa sociedad. Y esa sociedad tiene unos ingresos de 4 mil millones de pesos. Entonces lo que me plantea la condición es que tengo un millón de pesos, pero para efecto de determinar si puedo optar por este régimen simple, si puedo ser sujeto, sujeto pasivo, debo coger de esos 4 millones de pesos que tengo en esta sociedad, debo tomar dos que serán mi participación, entonces, total de mis ingresos serían 3.000 millones de pesos, que superaría el valor de las 80.000 UETs del año grabable 2018, que son como 2.650 millones de pesos. ¿sí? Total, entonces, por tener mi sociedad, una participación del 50%, y estar esa sociedad inscrita también en el régimen simple, yo no podría optar por esta alternativa de impuesto unificado. ¿sí? E igual entonces, en el mismo sentido, habría que revisar como estas otras condiciones, si me regalan la sexta, es solo como para que lo visualicemos, y es que eh, lleva un poco como a ese formalismo que teníamos eh, en la ley 1429 del año 2010, ¿cierto? De esos beneficios que tenemos en progresividad, por ejemplo, la tabla, ¿sí? Entonces, ¿por qué nos lleva a eso? ¿Por qué nos dice, ah, no, recuerde que debe estar al día con todas las obligaciones de carácter nacional, departamental, municipal también con sus aportes a seguridad social y, por supuesto, puede estar escrito en el RUD y, y atender las demás eh, disposiciones propias de ese registro único tributario, tener la firma electrónica, por supuesto, si es del caso, y factura electrónica, que pues, luego mencionamos eh, el artículo como correspondiente a esa obligación dentro del régimen simple. Bueno, muy bien. Eh, Digamos acá también se me viene como a la memoria es lo siguiente, sí, estamos recordando la ley 1429, un poco acá, quienes tuvimos la experiencia con ello, pero también quiero ser claro que está este postulado aquí, es ese numeral 6 es del artículo 905, pero cuando vayamos a ver los tópicos de exclusión eh, de este régimen simple, realmente... Eh, no van a ser elementos de exclusión o causales de exclusión por ejemplo, el que no haya pagado oportunamente la seguridad social no, van a ver, y lo vamos a explicar detalladamente son dos tópicos que nos llevarían como a estar por fuera en términos de incumplimiento de obligaciones del régimen simple, solemos ahorita artículo 913, 914 ok, bueno, regálame por favor pues vamos a la tabla de contenido y una vez eh, Recorrido por esos sujetos pasivos, con esas claridades que queríamos, vámonos a otro que me encanta y es el 906, por favor, que es de los quienes no pueden optar por el régimen simple. ¿Sí? Entonces, personas jurídicas extranjeras o sus establecimientos permanentes, las personas naturales sin residencia, pues claramente esto será para los residentes este régimen simple, eh, y hay otras condiciones que reitero y me excuso porque no, no me voy a leerlas una por una, ¿sí? No quiero hacer como énfasis en algunas muy particulares que pienso podría ser de alguna manera la metodología que podríamos eh, seguir para este encuentro determinante de si un contribuyente, si una persona puede optar o no por el régimen simple y si, tratándose indistintamente que sea una persona natural o jurídica. Listo. Entonces, pasémonos a uno que me llama poderosamente la atención. Y digamos que muy dentro del marco, por favor el otro es el octavo, muy dentro del marco de, de personas naturales jurídicas con unas actividades que son muy habituales para este tipo de, de contribuyentes. Listo. Me voy a centrar un poco en el literal B. No obstante, voy a leer claro el inicio el numeral 8 que nos dice, y recordemos que estamos en el 906, quienes no pueden optar por el régimen simple. Ese numeral 8 nos dice las personas naturales o jurídicas dedicadas a alguna de las actividades siguientes. ¿Cierto? Y dentro de ellas, entonces nos dice literal B, actividades de gestión de activos, intermediación en la venta de activos, arrendamiento de activos y o las actividades que generen ingresos pasivos que representen un 20% o más de los ingresos brutos totales de la persona natural o jurídica. Voy a tener un instante como para lograr entender este, este literal, entonces eh, lo que tenemos que hacer es primero la, la lectura como gramatical de qué es lo que me está hablando, ¿cierto? Entonces me dice, actividades de gestión, coma, o sea que es una primera actividad ¿sí? que no puedo realizar eh, o que se si realizo, no, no me permitiría optar por el régimen simple, en otras palabras. Como intermediación en la venta de activos, otra actividad. Coma, arrendamiento de activos, tercera actividad. Y otras actividades que generen ingresos pasivos que representen un 20% más. Todo ello es la cuarta actividad. ¿sí? ¿Qué podríamos decir de esa lectura literal? Entonces, eh, sería los siguientes. Primero, y que es muy común entre las actividades de naturales y jurídicas. Ah, pues si tiene arrendamientos de activos, no puede optar por el régimen simple independientemente del monto, ¿cierto? Porque ya vimos que era una de estas cuatro actividades, entonces, arrendamiento de activos, ahí no dijo qué monto, ¿sí? Entonces, de entrada, si es una persona natural que desarrolla una empresa, pero tiene algún arrendamiento, por pequeño que sea, pues no podrá optar por el régimen simple, ¿sí? Hacia nuestra conclusión. Igual aplicaría para la persona jurídica, ¿cierto? Es la persona jurídica que tiene una actividad totalmente distinta o, al arrendamiento y el arrendamiento es una secundaria pequeña, pero tiene un valor de arrendamiento de activos, no podrán optar por el régimen simple. ¿Sí? Bueno. Eh, y esta otra nos dice, las IO, yo pienso que es una imprecisión técnica, pero le damos las IO, las actividades que generen ingresos pasivos que no representen un 20% o más, y ya colocamos un ejemplo, ¿cierto?, un 20% o más, y qué son las actividades que generen ingresos pasivos, ¿cierto?, o sería la pregunta, bueno, ¿y eso que son los ingresos pasivos?, entonces, digamos que para eso eh, nos fuimos a, a, como referente a un concepto del año 2014 de la autoridad tributaria, que en su momento emitió para efecto de categorización de personas naturales, pero pues que resulta perfectamente como digamos aplicable para el entendimiento de, de esa acepción eh, técnica, también aplicable para el régimen simple. ¿sí? Entonces nos dice, esa, en ese concepto del año 2014, ...que se consideran rentas pasivas aquellas que tienen la característica com común... ...de provenir de un origen diferente de una actividad empresarial... ...cierto, contrario a la que hemos visto... Eh, ...consecuente con lo que hemos visto, o ...ya definimos actividad empresarial lo que lo estaría diciendo aquí, pilas ...debe ser contrario o distinto o diferente a una de esas actividades empresariales... ...y dentro de las cuales se puede denunciar a manera de ejemplo... ¿sí? Entonces, ...nos dicen los, los arrendamientos, eh, enajenación de acciones bueno, creo que podríamos eh, hacer referencia un poco dividendos o regalías ¿listo? Bueno, con base en ese entendimiento que podemos ahí eh, inferir de que son las rentas pasivas volvamos pues por fuera de nuestro artículo y en el artículo entonces vamos a colocar un ejemplo para entender esta actividad, este, esta actividad que nos dice que genera ingresos pasivos que no representen 20% o más de los ingresos brutos totales de la persona natural o jurídica entonces, el ejemplo sería simple. Norbey y Valencia eh, percibió ingresos de 100 millones de pesos en el año grabable de 2018, ¿cierto? Que sería el de nuestra referencia para este 2019. De esos 100 millones de pesos, eh, 99 millones de pesos son honorarios, ejercicio de la profesión liberal, que ya vimos que lo pude desarrollar como empresa, ¿cierto? Me queda un millón y ese millón son unos dividendos, unos dividendos que me pagaron, de, no sé, eh, con petróleo unos dividendos de un millón de pesos, ¿listo? En términos porcentuales, eh, mis honorarios son 99% y los dividendos son el 1%, esos dividendos son un ingreso pasivo, ¿cierto? Luego entonces me dice que yo puedo estar, eh, no puedo superar con esas actividades pasivas mis ingresos un 20% o más, ¿cierto? Por supuesto, como yo apenas tengo el 1%, entonces no me paso ese presupuesto, esa restricción legal, entonces yo iría muy por el contrario a lo que me dicen los entonces yo, Ah, no, yo sí puedo optar. Claro, porque es que tengo apenas el 1%. ¿Estamos de acuerdo? Y tengo, reitero, otra actividad del 99%, que es el ejercicio de mi profesión liberal. Bueno, y hasta ahí, rico, porque podemos optar por el régimen simple. sí Pero luego, si me regalas, por favor, el eh, siguiente Ah, correcto, nos vamos al numeral noveno de ese mismo artículo 906 y nos dice, pilas, no pueden optar las personas naturales o jurídicas que desarrollen simultáneamente una de las actividades relacionadas en el numeral 8 anterior y otra diferente. Entonces, qué pena si me vuelves al 8 para volver a contar la historia. es, Yo tengo el 1% de ingresos por rentas pasivas. Entonces, cumplo la condición. Estoy por debajo de esa restricción legal, entonces sí puedo optar por el régimen simple, ¿cierto? Está ahí, perfecto. Pero luego me dice el numeral noveno, me dice, ah, no, no, está bien. Eh, Pilas, que desarrolle simultáneamente una actividad relacionada al numeral octavo, rentas pasivas, y tengo otra diferente que son los honorarios, ¿cierto? Entonces no estoy cumpliendo esta condición. Como no cumple esta condición, entonces yo no puedo optar por el régimen simple. Estamos demostrando ahí, entonces, ah, no, es que hay muchas personas que no podrían optar por el régimen simple. No sé, si cambiara eso y dijéramos que son intereses, rendimientos financieros y que esos rendimientos financieros son ingresos pasivos, entonces pasaría lo mismo. Si una persona natural o una persona jurídica que nada tengo que ver con rentas pasivas como mi, mi actividad principal, pero pues tengo un CDT, tengo este, mi cuenta de ahorros, ¿cierto? Eso me reporta un valor. Ínfimo, porque me reporté un valor ínfimo siendo renta pasiva, no voy a superar el 20% de que me hablaba el numeral 8, ¿cierto? Pero luego cuando vengo aquí, pues estoy realizando dos actividades, la de los rendimientos financieros y la otra como sociedad que podría ser, por ejemplo, la actividad comercial, ¿sí? Entonces, en lo personal, vislumbro aquí una dificultad bastante grande y pues, sinceramente, esperaba que este tipo de aclaraciones... ¿Sí? para estos tópicos muy especiales fueron los que trajese el contenido del proyecto de decreto parlamentario. Realmente no está. ¿sí? Y lo otro es que yo no sé si esto ha pasado desapercibidamente de pronto para la misma autoridad tributaria, porque si uno se va al micrositio que ha creado la, la, la autoridad tributaria para este efecto del régimen simple de tributación, ellos tienen un material, unas memorias ahí, me imagino una exposición que hicieron en el Nacional, y dentro de él dice que él no puede notar, perfecto nos enuncia todo lo que dice el artículo 906, excepto lo que dice este número 9. No sé si sea un tanto intencional, no lo sé. Lo que sí quiero eh, insinuar es que eventualmente esto no, no ha sido tenido en cuenta por la autoridad tributaria, ¿cierto? Y ese no ha sido tenido en cuenta, entonces es en este momento, en este hoy, o definitivamente no se va a tener en cuenta para los efectos futuros en que yo quiera optar por el régimen, o para los efectos futuros inclusive de fiscalización, ¿cierto? Que es lo que le preocupa a uno. No, pues no ha dicho nada y yo opto, pero cuando llegan los procesos de fiscalización, es cuando, ah, venga, ¿usted no leyó esto? No, pero es que nunca nadie me dijo nada, ¿cierto? O pensé que eso no estaba porque ustedes... No, no sé, creo que hay que hacer un interrogante interesante y sería bastante deseable que el Gobierno Nacional, aprovechando esa potestad reglamentaria y que está dentro de, de… que tenemos proyecto de decreto, pues allá se ha aceptado comentarios como estos y definitivamente nos dé de claridad respecto a esta condición que tenemos en el número 9. Bueno. Por ello me encanta ese esos eh, 905, 906 porque pues son determinantes, si soy sujeto pasivo o no, si puedo optar o no, ¿cierto? Bueno. Vamos para el 908 es el esquema tarifario el esquema tarifario eh, decíamos a, a ahora hace un ratico hay eh, cuatro grupitos tarifarios ¿sí? eh, empezamos con las tiendas pequeñas, minimercados eh, micromercados y peluquerías, el numeral primero era lo que habíamos visto por allá en nuestros esquemas previos es el numeral primero del artículo 908 del estatuto tributario ¿sí? eh, quiero mostrarles acá que apenas si me un momentico al lado derecho, por favor, se va a ir rápido. Y es que, ¿qué se entienden por tiendas pequeñas, minimercados y micromercados? ¿Cierto? Porque es lo primero, ¿qué, ¿qué es eso? ¿Puedo estar ahí o no? Yo me casillo en ese concepto. Y nos dicen, no, pues solo para el entendimiento de ese numeral, primero el artículo 908, eh, minimercados pequeñas y ellos, es, a cualquier establecimiento de comercio eh, que comercialice. Principalmente bienes al detalle para uso o consumo final de hogares y su propietario no sea responsable en Impuesto Nacional al consumo. Entonces, no sé, pero como que dice mucho, no dice nada, ¿cierto? Es, pues es tan grande como, bueno, no sé, listo. Entonces, aquí eh, cobra protagonismo lo que habíamos también al inicio en nuestro esquema previo del proyecto de decreto, cómo está estructurado, cuál es la estructura de ese proyecto de decreto y en el cual yo les mencionaba desde allá que tenía un artículo 28 en el cual lo que hacía es, eh, vuélveme por favor, ah no, ahí está muy bien, que son tiendas pequeñas, mercados o micromercados, pues aquí nos dan la definición, pero nos deja otra vez con el limbo yo hago esta actividad, puede estar sí o no, entonces en ese artículo 28, que les decía 30 páginas, lo que hace es desplegarnos, ¿sí? desplegarnos y decirnos, dentro, sí, por favor le puedes dar ahí si eres tan amable, entonces nos dice, ah no, mire, es que dentro de esas actividades del numeral primero del artículo 908, va, se van a encontrar estas, ¿sí? lo que nos hace es, vuelvo y reitero, entonces, desplegárnoslas con las, el código de actividades de la resolución de, de, la, resolución de la DIAN, ¿cierto? A manera de ejemplo, pues no, ah, el que tenga 4721 eh, con esa actividad de comercio por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimiento especializado, a ah, este, quien tenga esta actividad económica, entonces podrán encasillar dentro del esquema tarifario de tiendas pequeñas, minimercados, micromercados y peluquerías. ¿sí? Obviamente, aquí solo traigo el referente, es una imagen copiada de unas cuantas actividades, creo que no las copié todas, obviamente porque es extenso. Lo que tenemos que hacer ya cuando tengamos el reglamento reglamentario es verificar la actividad puntual del contribuyente o la mía propia para saber en cuál grupo tarifario me encuentro. En este momento que estoy haciendo referencia al numeral primero. ¿Listo? Bueno. Por favor, me devuelves a decir tarifas de régimen simple. Muchas gracias. Y a tu mano izquierda. Bueno, correcto. Luego la actividad número dos. La actividad. Eh, tampoco hacer énfasis ahora como en los porcentajes... Las tarifas, ¿sí? Porque yo, yo creo que es más fácil visualizarlo de manera matemática. Ahorita mostramos un ejemplo, ¿listo? La actividad 2, entonces vemos ahí que nos describen las actividades, el, el grupo 2, actividades comerciales, al por mayor, al de tal, servicios técnicos, ¿correcto? Tampoco me voy a detener como a leerle ello. Si quiero hacer mención es que además las actividades que no se clasifiquen en ninguno de los restantes tres grupos, Cabrán técnicamente dentro de este grupo 2, o sea, es un grupo también residual, es ¿sí? lo que estamos acostumbrados un poco, ¿cierto? no sé, para traerlo a colación y, y hacernos entender un poco más. Eh, personas naturales, rentas no laborales, ¿cuáles son los ingresos de rentas no laborales? Entonces, primero nos plantea los ingresos que no se encuentren en ninguna de las otras cédulas, es una cédula residual, digámoslo aquí, aquí, hablando de actividades, sería como más o menos un símil, ¿cierto? La tercera, eh, de servicios profesionales, de consultoría y científicos, donde predomina el factor intelectual y muy para nosotros, o muchos de los que ejercemos estas profesiones, profesiones liberales, ¿cierto? Todas, que no hay excepción, o que sea una profesión liberal, de, que tenga responsabilidades o no con impuestos sobre las ventas, por ejemplo, ¿cierto? En profesiones liberales, ¿ok? Y una última, que es el expendio de comidas y bebidas y actividades de transporte. Listo. Qué pena si me regresas otra vez donde dice ejemplos de actividades, solo por mostrarlo, ¿cierto? Entonces, eh, qué pena que sea insistente, pero quiero que quedemos plenamente claros. Entonces lo mismo, va a haber eh, un despliegue de actividades de cuáles son las que se encuentran contenidas en ese grupo número 2, ¿sí? Preciso además de, nuevamente y es, apenas son unos ejemplos porque tiene que tocar copiar. Eh, 20 páginas, ¿cierto? Aquí igual nos pasaría si revisamos la del grupo 3, la del grupo 4, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiero significar? Hay cuatro grupos que luego se despliegan por códigos de actividades según la resolución de actividades de la DIAN, ¿sí? Y además, no sé si alcanzamos a ver ahí de manera rápida dentro de ellas o si nos regalan una traita y pienso que no nos sobre hacer la precisión también es bueno en este ejemplos ¿Estamos ahí en ejemplos? Ah, ok, muchas gracias, sí es que además nos habla aquí agrupación por tarifas este, esta columna, este componente es para lo que tiene que ver con industria y comercio ¿sí? entonces lo que vamos a ver ahí por ejemplo es este, esta agrupación por tarifa dependiendo obviamente de la actividad que esté grabada con el impuesto de industria y comercio si es una actividad industrial, comercial o de servicios bueno, perfecto, eso, respecto a esta partecita de los ejemplos regresemos un poco rápido al 908 en la, parte final, en la parte final, para plantear, por favor, en la parte final donde está como en amarillo, aquí no se sé, ve no es más fácil, a tu lado izquierdo, para que lo encuentres más fácil, eh, es aquí igual este artículo, vuelve y nos precisa que las ganancias ocasionales no hacen parte de la base grabable del del impuesto, eh, tampoco para efecto de los límites, el límite de ingresos de los, de los 80.000 UBTS del año inmediatamente anterior, ¿sí? Y una muy importante es, ¿y ¿qué pasa si yo desarrollo varias actividades empresariales? ¿sí? ¿Con cuál tarifa eh, pago o determino el impuesto simple? Entonces nos dice no, pues si desarrollas varias actividades empresariales, asumes eh, la tarifa mayor, ¿sí? En la en la tabla consolidada de la tarifa más alta entonces te vas para el grupo donde tengas la tarifa más alta ¿Sí? bueno, Es que eso como precisando un poquito cuando tenemos dos o más actividades que puede ser un caso dable perfectamente cierto. Bueno. Eh, volvamos porfa, ya ese es el artículo 908 el artículo 909 eh, no, no ingresemos ahí, es, digamos de manera rápida más bien el, el, registro, el registro en el RUD, pues aquí es, recordemos que es un modelo opcional, nos plantea este artículo, es que se tendría hasta 31 de enero de cada año para yo optar por el régimen simple, ¿sí? 31 de enero para decir yo quiero estar en ese régimen. ¿sí? Por supuesto, eh, lo que va a ocurrir en el año 2019, pues no podría haberse cumplido el presupuesto de 31 de enero, entonces tenemos claro que tenemos hasta fecha límite 31 de julio para optar por el régimen simple. ¿sí? Eh, otra cosita adicional respecto a ese registro es que como también yo puedo salirme voluntariamente de ese régimen simple, entonces yo lo debo reportar ese, esa modificación en mi rut o esa intención de salirme, lo debo, lo debo notificar, debo modificar mi rut. No hasta el 31 de enero, como sucede cuando quiero entrar. No, aquí si quiero salir, entonces le va a ser el último día hábil del de mes de enero, que son dos cosas distintas. Para ingresar el 31 de enero, para salir el último día hábil, correcto. Bueno, regalarnos por favor el 910, declaración y pago. Bueno, ingresemos a declaración y pago. Aquí importante es que eh, respecto a este impuesto unificado bajo el régimen simple, vamos a presentar una declaración anual y con un recibo electrónico de un pago anticipado bimestral. Este recibo de pago electrónico bimestral deberá además presentarse independientemente de que me dé valor a pagar o no. ¿sí? Eh, hay un tanto complejo, pues, porque se vuelven las situaciones esas de las declaraciones que eran en cero y tocaba presentarlas. Bueno, pareciera un retroceso, pero en el fondo sentiría uno que es algún parámetro de control de la autoridad tributaria. ¿Listo? Bueno, eh, veamos un poco el reglamento, a ver qué nos dice, como en este sentido. De... Bueno, nos habla del cálculo de la liquidación del recibo electrónico. Pasémoslo un poco desde matemático de determinación y eso estará mudado con el formulario, es que no me preocupa tanto. Eh, pasemos un poco desde ese mismo y aquí sí, una cosita interesante, cálculo el anticipo simple cuando se obtienen solo ingresos extraordinarios. Pues uno diría, de, de, ya volvemos al seminario, ingresos extraordinarios son ganancias ocasionales, pues hay ganancias ocasionales y me dice que eso está por fuera del impuesto unificado. Uno diría, pues nada, tiene que pagar cero, no hay que, no hay que calcular ningún anticipo, en otras palabras, ¿cierto? Pero nos dice que si en el BIMES en el, eh, el contribuyente solo obtiene los extraordinarios para el cálculo del anticipo, eh, se aplicará la tarifa simple consolidada del grupo de actividades establecidas en el numeral 2 del párrafo 4, ¿sí? del grupo 2, que es donde están los... Eh, actividades comerciales y donde está eh, la, tarifa, eh, de, de, si, la tarifa de actividades residuales. Listo. Entonces, pues suena curioso volver a tener un ingreso extraordinario. Pero bueno, aquí me están diciendo: sí, necesito que me anticipe. De todas maneras, así sea un ingreso que no tiene nada que ver con la estructura del eh, impuesto unificado bajo régimen simple. ¿sí, una tarea importante. Nos dice aquí el reglamento y es bien interesante lo que estamos planteando ahora para yo decir que si soy sujeto pasivo no, miro los ingresos del año anterior pero la norma no me dijo nada qué pasaba si superaba ese tope de 80.000 VT en el año grave de 2019 para este ejemplo, ¿cierto? Entonces aquí simplemente nos dice, ah, no, la medida que se supere ese tope de 80.000 VT en el mismo año grave de 2019 pues te tienes que salir del régimen simple y volver en términos del impuesto de renta al régimen ordinario regresanos por favor al artículo Muy bien. y ahí si quieres bajas un poquito para que nos pueda llevar al baja otro poquito por favor y volvámonos acá ok, bueno el artículo 911 de retenciones y autorretenciones pues sé que también ya lo tenemos claro que es un beneficio importante que se plantea para este tipo de contribuyentes y es que si yo opto por el régimen simple, entonces yo no practico retenciones en la fuente, ni a mí me practican retenciones en la fuente. ¿sí? Yo debo practicar retención en la fuente, sí, únicamente por un concepto que es por los pagos laborales, ¿sí? Pero ahí nos surge una cosa interesante y es para quienes tenemos contacto con las personas o sociedades que estén en el régimen simple, ¿cierto? Por ejemplo, yo soy una sociedad agente de retención, y contrato de, ¿sí? contrato de una transacción con un responsable del régimen simple, ¿sí? este sea una persona jurídica, vamos pues, otras as que está en el, en el régimen simple, ¿sí? cuando yo le pague, entonces yo no le puedo hacer retención en la fuente porque esa persona está eh, exonerada de retenciones en la fuente, o sea, no es agente de retención ni puede ser retenido, está por fuera de ese esquema, el Estado, por supuesto, necesita el recaudo de ese, de ese anticipo, entonces lo que yo debo hacer es una autorretención. Yo sociedad de este lado, que le pagué o transé con este responsable del régimen simple, entonces yo autoasumo la retención en la fuente y, por supuesto, pues se la paso al Estado y me queda mi anticipo por esa retención que me estoy autopracticando. ¿Sí? Y eh, otra cosa pequeña que de pronto... Eh, Regálame allí abajo, ya les cuento lo del reglamento que dice ahí, y es que nos trajo también la ley 1943. Es bueno mencionarlo: es que si nosotros, eh, yo soy responsable, me voy a aquí ejemplo, sociedad, soy responsable del régimen común, eh, soy responsable de IVA, ya se me iba a ir el régimen común de antaño, ¿cierto? No, soy responsable de IVA y transo con una persona, eh, un responsable del régimen simple, entonces yo debo. Eh, practicar retención a título de IVA, ¿cierto? Eso es como volverse un poquito a ese IVA teórico de las compras de bienes y servicios que teníamos con, en su momento con responsables del régimen simplificado, ¿ok? También es importante tenerlo en cuenta. Si me vuelves al anterior, este reglamento, no te me vayas allá, porfa, básicamente es lo siguiente y es que eh, si yo soy del régimen simple que no me pueden practicar retenciones, pero alguien me practicó retenciones en la fuente, entre la norma del proyecto de decreto me dice, no, es, está bien, te practicaron y se equivocaron, pero esas retenciones no me las solicites a mi administración vía devolución. Lo que tienes que hacer es solicitarle al mismo agente de retención que te la practicó que te la reintegre. ¿sí? Digamos que eso no suena nuevo porque eso ya estaba reglamentado desde hace rato, en un reglamento bastante viejito, tal vez el 1188 89, me excusan que ahí a veces troco un poquito el artículo sexto, ¿sí? entonces aquí lo clave, oh, no estoy un tanto equivocado ese reglamento antiguo, es que tengamos preciso que no podemos solicitar devolución de esas retenciones ni imputarlas en el, en el recibo eh, de, de anticipo bimestral, ¿okay? innegablemente debo a solicitarles a la gente de retención que indebidamente me practico la retención por favor, eh, volvamos a, a tal contenido, vámonos al artículo siguiente, el artículo 912, bueno, si sí mostrémoslo ahí, básicamente es, nos plantea que podemos tener un descuento tributario por los ingresos que obtengamos vía eh, tarjetas de crédito débito, ¿cierto? Y es un descuento tributario que será del punto 5 sobre los ingresos recibidos por estos medios, ¿sí? Bueno, no digamos ahí más nada. ¿Solo es un descuento tributario pues por supuesto sí y lo dice el artículo eso no afectará lo que tenga que ver con el impuesto en dulce comercio ¿sí? eh, ok exclusiones déjamelo un segundo por favor notemos que básicamente tiene dos contextos de exclusiones por razones de control y por incumplimiento ¿sí? quiero que notemos por que son dos ¿sí? y de hecho están los artículos distintos 913 y 914 listo le, por razones de control, pues básicamente lo que nos manifiesta es que si incumplo algunas de las condiciones propias del régimen simple, pues tendré que salirme de ese, de ese esquema de tributación y volver al, al régimen ordinario tratándose el impuesto de renta, ¿cierto? Nos dice las condiciones y requisitos. Y además nos habla de otra cosa, es cuando se verifique abuso en materia tributaria, ¿cierto? Otro componente interesante que ya nos viene acompañando desde hace rato. ¿sí? descendamos un poco, eh, esta partecita no la vamos a ver. Quiero solo eh, no, hacer notar, porque ahorita lo voy a, a mencionar, es que eh, por estas razones de control, básicamente lo que yo tengo que hacer es eh, salirme del régimen simple y el próximo año, digámoslo así, yo podría perfectamente optar por. Otra vez la alternativa del impuesto unificado, ¿sí? ¿Por qué se infiere así? Porque la norma aquí no me dice, ah, no, eh, si eh, te excluyo por razones de control, entonces no puedes estar ni este año ni el próximo, no, no lo dice la norma, ¿sí? Por eso no lo tengo resaltado en ninguna partecita. Y eso lo menciono por lo siguiente, si quieres le das un... ¿Vuelves a la tabla? ¿Obreas ahí? Perfecto. Listo, lo que vamos ahora, hay dos... Eh, tipos de exclusiones. El primero que vemos por incumplimiento, eh, por razones de control, perdón, que es técnicamente, y este es por incumplimiento. ¿sí? Y el cumplimiento, sí, me va a permitir como leer un poco más para hacer en cuenta con el detalle que veo mmm, relevante respecto a estos dos eh, referentes normativos. Dice: el contribuyente, cuando el contribuyente incumple los pagos correspondientes al total del impuesto, listo, pues, obviamente, eso que hará que me excluyen de Régimen simple, ¿cierto? Bueno, luego dice: eh, será excluido el régimen y no podrá optar por este en el año grabable siguiente al del año grabable de la omisión o el retardo en el pago, ¿sí? Lo que quiero resaltar es que, de manera categórica, cuando es por incumplimiento la exclusión, entonces me dice: ah, no, no, en el año siguiente tampoco. Y ahí mmm, me retrocedo un poquito y es en el anterior, en 913, que es por razones de control, allá no me decía, ¿sí? no lo tenía resaltado y pues si lo leemos no estará. Es que, no, este, este postulado también ya aplica. No, allá es simplemente que si yo no opté, pues me debo salir ese año, pero podría volver el próximo, porque no tengo esta restricción taxativa que me está planteando este artículo 914. ¿sí? Ahora, ¿qué se entiende por incumplimiento? Entonces, también nos lo define ese artículo 914, dice que se entenderá por incumplimiento cuando el retardo en la declaración en el pago del recibo simple sea mayor a un mes calendario. Sí, ya no lo puntualizo. En el reglamento, eh, qué pena, y lo vamos a hacer rápido. Eh, este aquí es algo curioso, hasta donde recuerdo de la permanencia, y me van a decir, pero está hablando de exclusión, y ahorita vuelve a la permanencia, no, qué pena es que así está dentro de la estructura del, del proyecto de decreto. Entonces, permanecerán en el simple como mínimo hasta el año siguiente, pero esto es para quienes, quienes hubieran sido inscritos en el simple por la DIAN, ¿cierto? ¿Qué me está diciendo? Ah, no, lo deben permanecer como mínimo hasta el año siguiente, eh, hasta el año gradual siguiente o sea, no sé, en el 2019 me dijeron de oficio estás en el régimen simple entonces en el 2020 también excepto pues que cumpla algunas de las condiciones propias del régimen simple ¿sí? así que me regalas el próximo y eh, la exclusión eh, básicamente dice la exclusión la exclusión de oficio por razones de control e incumplimiento de requisitos notemos que sumo los dos y de hecho nos dice los artículos 934, digamos que hasta ahí no hay problema, sino que en la fusión, por forma de regalarse la siguiente, entonces nos dice, una vez realizada la exclusión del simple, el contribuyente no podrá optar por este impuesto en el mismo año grabable en el que se realice la exclusión, ni en el año grabable siguiente. Y ahí recuerden, está aplicando ese concepto, es para la exclusión por razones de control, pero también por incumplimiento, ¿cierto? Entonces, vería diría aquí, eventualmente hay un exceso del desafío. De esa potestad reglamentaria del gobierno nacional, ¿cierto? Sí, soy claro. Porque me está fusionando dos exclusiones y me está colocando esta condición cuando únicamente el estatuto tributario, el 914, me esta, dice esta condición solo es aplicable para cuando hay fenómenos de exclusión por incumplimiento. ¿Sí? Bueno, correo. Regresemos por fuera al artículo. Muy bien. Y de nuevo por favor, a la tabla de contenido listo, 914, eh, a de 915 listo 915, los contribuyentes, uh, esta es muy buena, se este refería al impuesto de IVA, impuesto nacional al consumo, y de pronto aquí sí hay que hacer algunas claridades importantes, los contribuyentes del impuesto unificado del régimen simple son responsables del IVA o del impuesto nacional al consumo, ¿cierto?, una primera precisión es que ah no, si yo tengo vendo bienes excluidos del IVA, ¿cierto? entonces cierto por el solo hecho de optar al régimen simple, ya soy responsable de IVA. No, no, no, no, es eso lo que nos quiere decir realmente la norma y así lo ha precisado justamente la autoridad tributaria en, en concepto reciente ¿sí? ¿qué es lo que nos significa? es que si yo vendo bienes grabados o no, servicios servicios grabados con el IVA IVA, entonces, si opto por el régimen simple, soy responsable, ¿sí? En palabras simples, un poco más sencillo es, si yo soy un no responsable, voy a colocar comillas para hacerme entender, soy un no responsable, comillas, régimen simplificado de antaño, ¿cierto? Soy del régimen simplificado, comillas, entonces si opto por el régimen eh, de IVA, eh, perdón, por el régimen simple de tributación, entonces me vuelvo responsable de IVA, ¿cierto? y ya está en el contexto responsable de IVA, pues me tocaría liquidar el impuesto sobre las ventas y cumplir con las demás disposiciones propias de ese impuesto, ¿cierto? Es lo que se infiere la norma, lo que nos dice, ¿sí? No obstante, eh, dentro del proyecto del decreto reglamentario se hace un análisis de los antecedentes mm, legislativos de la ley 1943, y nos dice, no, no, es que la intención del legislador era que esos, comillas régimen simplificado, también pudieran optar por este régimen eh, simple de tributación, ¿sí? Eso es lo que nos dice el decreto reglamentario, el, el proyecto de decreto reglamentario, ¿sí? Bueno. Eh, continuando, entonces, nos dice que estos responsables de IVA deberán presentar una declaración anual consolidada, ¿sí? O sea, ahí eh, no tendríamos la periodicidad habitual nuestra, ¿cierto? Del artículo 67 del Estatuto Tributario. ¿Sí? Pero ahora dice, sin perjuicio de la obligación de transferir el IVA mensualmente. Y entonces ahí ya empezamos y no lo que hemos visto y hemos escuchado es que es una declaración anual y un recibo electrónico bimestral, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo va a ser para pagar el IVA mensual? ¿Listo? Más que esto es un defecto que tiene la norma y bueno, ese es el proyecto de decreto lo corrige y dice no, no, no, no no es sí es un pago mensual pero que vas a hacer cada bimestre cada dos meses bueno, una extraña forma de decir que no es el IVA mensual sino bimestral ¿okay? bueno eh, importante por supuesto es que para yo optar por el régimen simple entonces eh, estoy obligado a facturar electrónicamente ¿Sí? es una de las primeras obligadas a expedir, factura electrónica y bueno solicitar como todos los demás hay sí contribuyentes del impuesto de renta por ejemplo, las facturas o documentos equivalentes a sus proveedores de bienes y servicios ¿sí? entonces este es obligado a facturar electrónicamente, que apenas si me regalas con un plazo perentorio que será el 31 de agosto ok el plazo hasta el 31 de agosto para empezar a facturar electrónicamente entonces algunas personas dirán, pero ah, es que, bueno, no, si me toca facturar electrónicamente, mejor no, no me conviene el simple. Y la verdad es que en este hoy, cuando ya sabemos que todos los contribuyentes vamos a atender a facturar electrónicamente, pienso que esto no sea un, elema, un elemento realmente decisorio. ¿sí? Miremos otros, pero pues la factura electrónica definitivamente en mi concepto pensaría que no sería el determinante. ¿sí? Que no sé, que sea un poco anticipado, Probablemente, ¿cierto? Porque si me miro de la resolución de la administración tributaria y me toca hacer el próximo año, bueno, sería otra cosa, un ejercicio de, de implementación, de no sé, ¿cierto? Pero pienso que no termina siendo decisorio para yo finalmente concluir si opto por el régimen simple. ¿Listo? Bueno. Eh, sí, llame por favor la tabla mientras voy eh, recordando. Recuerden que el IVA acá es, únicamente está realmente integrado en el impuesto unificado en esas Tarifas que vemos del artículo 908 es para eh, los contribuyentes de la, de la tablita en el numeral 1, esas tiendas pequeñas, minimercados, micromercados, peluquerías. El resto tendrá que pagar y liquidar el IVA, como nos está diciendo ahí, una declaración anual y el anticipo bimestral. Okay. Bueno. Eh, el régimen de procedimiento de sancionatorio y firmeza de las declaraciones tributarias, dejémoslo ahí, por favor. Básicamente lo que nos plantea es que le será aplicable el procedimiento y el régimen sancionatorio y términos de firmeza de que trata el estatuto tributario en términos generales, cierto. Renta presuntiva tampoco es ya lo hemos, se ha ventilado muchísimas veces ya sabemos la renta presuntiva pues tuvo un cambio a partir de la ley 1943 nos pasamos de un t5 a un 15 por dos años y después desaparece en el 2021 y aquí lo que nos dice es para el régimen simplificado, perdón, el impuesto bajo el impuesto simplificado del régimen simple, pues no se le liquida renta presuntiva, no tiene que calcular renta presuntiva. Perfecto. Regálame, por favor. Bueno. Eh, me escucho que no entre como a ellos, pero que hacen los comentarios para que nos vayamos cansando con toda esta lectura. Eh, otro componente que parece importante revisar es la determinación de los dividendos no grabados. Pues primero, creo que hay una precisión técnica, de, esto es del proyecto del decreto reglamentario, ¿sí? lo que nos pretende modificar del, del decreto único tributario, el DUT, es eh, determinación de dividendos, digo que sí, si precisión técnica, dividendos y participaciones, ¿cierto? No grabados, ¿y eso a qué corresponde? Pues nosotros sabemos que conforme al artículo 49 y tratándose del impuesto de renta, pues debemos verificar, eh, sobre todo las sociedades nacionales, cuando van a pagar a sus accionistas, es. Si lo que está distribuyendo es un dividendo, una participación grabada o no grabada, ¿cierto? Pues bien esos postulados, digamos, que son aplicables al impuesto de renta, y entonces uno dice, pero si aquí estamos en un impuesto unificado que es distinto, entonces ya decimos, ah, pues entonces no hay lugar a determinar dividendos grabados y no grabados, ¿cierto? Y eso termina siendo muy grave porque, pues, si no tengo esta posibilidad, recordemos que en este hoy para las personas naturales los dividendos grabados, no grabados, tienen unos esquemas tarifarios bien distintos, ¿cierto? Entonces, no tener esa distinción terminaría probablemente siendo bastante oneroso para la persona natural que opte por esta alternativa, ¿sí? Pues la sociedad, digamos que no tendría problema, pero la sociedad que le distribuye a su socio persona natural, el efecto final se vería en la persona natural. Entonces, eh, nos plantean este proyecto de decreto, es de, no, no, no, eso no lo, pues no lo dice la ley, pero usted hágalo de manera teórica como está planteado en el artículo 49. Yo no sé esa manera teórica que es, a qué se refiere, que es como extraño, ¿sí? No obstante, eh, un poco previo, pienso yo a, a, a, a la publicación de este proyecto de decreto reglamentario la administración saca un concepto, una doctrina donde dice, ah, no, no, es que... Lo que nosotros entendemos aquí en este despacho es, la ley no se pronunció sobre eso, no dijo nada. Consecuentemente, pues le aplica ese artículo 49, porque la ley no se pronunció en sentido contrario o un tratamiento diferente. Entonces, por regla general, aplique el artículo 49, es lo que tiene la doctrina en este momento. ¿cierto? Entonces tenemos la doctrina, aplique el 49 y un proyecto de decreto parlamentario por ahora que nos dice... Aplique el 49 de manera teórica, ¿cierto? Esperemos a ver cómo, cómo se articulan como la doctrina y finalmente el decreto reglamentario. Las correcciones y declaraciones de los recibos, aquí es para reiterar lo que nos decía el artículo 906, podemos pues aplicar los procedimientos eh, propios eh, del estatuto tributario, el régimen sancionatorio, Sí, No quiero muy irme más allá. Este plazo definitivamente sin ni mostrarlo porque esto era una intención que se tenía de un calendario para empezar a tributar de, prontamente, ¿cierto? Y estar en el esquema de pago, presentación del impuesto unificado, eso no se cumplió. Eh, Devoluciones de o compensaciones de saldos a favor, pienso que también sería interesante pues como darle una lectura sin necesidad de ahondar en ello, donde básicamente pues lo que más decir es si yo estoy en el régimen simple y me quiero volver al régimen ordinario, y me queda un saldo a favor, pues puedo adelantar la solicitud correspondiente, ¿cierto? También podría ser lo contrario, estoy en el régimen ordinario, tengo un saldo a favor y me paso al régimen simple, puedo solicitar una devolución del saldo a favor, ¿sí? Ahí podríamos leerlo como para recordar esas cositas. Y aquí, eh, este es curioso, solo trae una curiosidad. No afectación de las exclusiones, exenciones o sujeciones, exenciones o exoneraciones del ICA. Esa que se refiere es que el impuesto de industria y comercio, ¿sí? para todos es ¿sí? sabido tiene un proceso de apuración eh, especial y por supuesto pues, distinto al impuesto de renta, ¿cierto? Entonces lo que me dice, no, mire, estos componentes que eh, usted contribuyente detrae de su impuesto de industria y comercio, ¿sí? cuando presente el simple, no lo haga, sí, no lo haga, pero, ah no, infórmemelos porque es que esos componentes, esas exoneraciones de ICA, esas deducciones, esas no sujeciones, yo, eh, pues la DIANO, el Ministerio de Hacienda, sí si los tengo en cuenta para depurar la base grabable y poderle pasar la partecita que le corresponde al ente territorial. ¿sí? Pues bueno, como raro eso. Pero bueno, está planteado. Muy bien. A esa instancia entonces, digamos que hemos hecho como ese recorrido normativo, ¿sí? haciendo alusión... Eh, pienso como los tópicos eh, relevantes de, del proyecto decreto reglamentario. Ya en esta última parte, ¿cierto?, donde un poco el cansancio de toda esa teoría, vamos a tratar de mm, esquematizar, representar matemáticamente como esos postulados para finalmente decir, bueno, pues toda esa teoría está carreta y bueno, si nos conviene o nos conviene o para qué nos damos ese desgaste, ¿cierto? Entonces... Vamos a tener primer, en primera instancia, por favor, si me ayudas para verlo con, con las sociedades. Ok, por favor, dígame la parte superior, si eres tan amable. Muy bien. Simplemente vamos a plantear un escenario de una persona jurídica este, para sociedades dijimos ¿cierto? Eh, con un ingreso de 500 millones de pesos, un ingreso perfectamente alcanzable, una rentabilidad del 25%. Asumamos una tarifa de ICA del 10 por mil, ¿sí? y pensemos que es del grupo número uno, ¿cierto? ese grupo es, que es de las tiendas pequeñas, mini mercados, micromercados, peluquería. Bueno. Entonces nos plantea acá eh, un proceso de depuración, por favor, inicialmente para el impuesto de renta, ¿sí? con esa rentabilidad nos dice que tenemos una renta líquida de 125 millones de pesos y conforme a nuestra tabla del artículo 240 vigente para el año grado 2019 nos da un impuesto de 41 millones 250 si verifico la parte territorial, que se llama aquí ICA consolidado, tendremos una impuesto de comercio de 5 millones, avisos y tableros que es del 15%. Una sobretasa bomberil, que hasta donde recuerdo está como muy calculada aquí, pues si me excuso, es para el caso de la jurisdicción de manizales pero pues cada uno de nosotros podía colocar la, la que completa el caso, ¿cierto? Bueno, así las cosas, entonces lo que tenemos es que hay un impuesto de renta de 41 millones de pesos, 5 millones consolidados, ¿cierto? Y el impuesto simple es de 14 millones de pesos, solo 14 millones de pesos. Es decir, que entre estos dos tengo, no sé, cerca de, 14 millones de eh, perdón, 47 millones de pesos y de impuesto simple tengo 14, ¿cierto? ¿Cierto? Por supuesto lo que tenemos que pensar es sin lugar a dudas es que es tremendamente benéfico para el contribuyente con esas circunstancias hipotéticas, el pasarse o tributar el impuesto unificado bajo el régimen simple. Es ¿sí? una primera excepción. Notemos que es... Eh, bastante grande, sí, y la verdad pues cuando ya se analizan los casos particulares, uno dice, uy no, pues es un ahorro significativo, tenemos que tratar de revisar otra vez esa normatividad y, y ver cómo me encasillo es ¿cierto?, cómo es cumplo con el presupuesto legal y cómo entonces el gobierno nacional, en el reglamento, la administración tendrá que corregir ese numeral 9 de que hablábamos, Hace un rato el artículo 906, ¿cierto? No esperaría, y por lo que ve de la intención de la administración muy recurrente, a que la gente conozca y esté en el régimen simple, que eso tiene que darle algún manejo, ¿sí? Es extraño, no sé organizarlo, no sabría, ¿cierto? Pero debe tenderse hacia allá, ¿sí? Bueno, perfecto. Ahora, si me ayudas, por favor, eh, digamos que, no, yo quiero cambiar la rentabilidad, ¿sí? No? De gente que le decía, no, pues que Sí, yo estoy ahí, pero no, no me queda el negocio, la rentabilidad es del 45%. Y uno, uf, ¡qué maravilla! ¿Cierto? Un negocio de 45% de rentabilidad. Y en esas actividades, bueno, pero pensemos, ¿cierto? Entonces, en ese nuevo ejemplo, entonces tenemos una renta líquida de 225, un impuesto de 74, el mismo índice de comercio, ¿cierto? Porque sobre los ingresos no hay problema. Y finalmente lo que nos dice, mira, hay un ahorro de 66.240. Entonces, cuando uno coge a su cliente, a su asesorado y empieza estas reflexiones matemáticas, de verdad que sí, bueno se cuestiona, bueno, sí, dios esa teoría, te dio estudiar eh, esos artículos del estatuto tributario, revisar esas condiciones como malucas, revisar un decreto reglamentario, pero ve uno esto y dice, no, justifica hacerlo. Y si este es mi caso, pues vas todavía justifica ¿cierto? Bueno, regálame por favor allí, vamos a hacer una nueva modificación Vuelve a decir, esta mala una rentabilidad modesta de un 25%. No modesta, no. Maravillosa, un negocio del 25%. Pero ahorita vamos a recrear varios escenarios. Si quieres me regalas aquí un sí Y lo que hice simplemente es que eh, empezamos a incrementar los ingresos de 500 millones en 500 millones. Listo. Obviamente sin superar el tope de las 80 mil juguetes. Listo. Hace, por supuesto, exactamente la misma depuración, solo que ya vemos que para cierto nivel de ingresos, ya no es conveniente estar en el régimen simple, ¿cierto? Aquí en vez de tener un, un beneficio, estamos pagando de más, ¿sí? Y eso lo estamos viendo aquí a partir de los ingresos, para este caso, ¿cierto? De 1.500 millones de pesos, ¿sí? ¿Qué queremos con esta reflexión? Ah, pues plantear es que debemos revisar varios escenarios, ¿cierto? Eh, muy de manera detallada, las, las eh, condiciones de nuestros contribuyentes. ¿sí? Por eso es. Y vemos que mm, es eh, relevante la rentabilidad, por supuesto, y también el como rotarse de, de un nivel de ingresos determinado, ¿cierto? Pienso que eso debemos hacerlo específicamente para nuestros contribuyentes, nuestros asesorados, del conocimiento mismo que tengamos nosotros de, de sus informaciones, de de su ejercicio, de su actividad económica, ¿cierto? Bueno, muy bien. Ese para las personas jurídicas. Bueno. Ahora, si me regalas, por favor, eh, entremos a este de las programas naturales de una vez de la renta celular. Eh, allá vimos que hay uno que dice general, donde íbamos como a entrar, pero esa parte general... Lo quiero dejar ahí por lo siguiente, a veces de manera muy presurosa le dice a uno un, y está muy dado para personas naturales eh, comerciantes, podría ser ese esquema general. ¿sí? Y ese esquema general, mmm, que no, no lo vamos a referir, que no va a ser ejemplo, está muy, vuelvo para los comerciantes y bueno, le preguntan así como rápido, esto sí me conviene, no me conviene, uno revisa así como muy rapidísimo y le dice, bueno, sí, puede ser, pero que no tenga sino eh, renta no laborales y que sea con un comerciante, pues. Sí, es ir rápido pero con las personas naturales realmente no podemos ser presurosos, porque las personas naturales ya sabemos que, y sobre todo pues las residentes a quienes también les aplica sistema celular y les puede aplicar el régimen simple. Para ellas, sistema celular demanda otro, otro ejercicio totalmente distinto por la particularidad de las cédulas y, por ejemplo, las restricciones que podríamos tener respecto a rentas, exentas y deducciones. ¿Listo? Entonces vamos a tratar de verlo aquí, y es... Uh, Aquí, pues con todo el cariño y el respeto que se merece, eh, los derechos de autor, esta primera parte lo tomamos de actualícese, ¿sí? Por es un interesante el diseño, la primera parte, ¿listo? Solo donde me liquide como la parte del impuesto, porque pues no tengo esa formación técnica para llegar hasta esas formulaciones, entonces, bueno, hay que aprovechar el conocimiento eh, que nos, amablemente nos obsequia a nuestros colegas, ¿listo? Descendamos, por favor. Vamos a asumir que se trata de un contribuyente con una actividad del Grupo 2. ¿sí? Eh, está un total de ingresos de 618 millones de pesos, una tarifa aplicable que nos da la hoja de cálculo, y el valor del impuesto sería 24 millones 113 en el régimen simple de ese impuesto unificado. Listo. Pero como lo que yo necesito saber de fondo es... Cómo es mi comparación con el impuesto de renta, cierto? Luego más el impuesto de y comercio. Entonces, por favor volvámonos aquí a donde nos dice la renta laboral, renta laboral, ¿ok? Y en la renta laboral, entonces simplemente lo que vamos a hacer es la depuración de unos honorarios que percibe una persona natural. No voy a detener muchísimo en ello, cierto. Sabemos de pronto ya por la, la experiencia el año pasado con con las rentas celulares. Eh, un espaciacito pequeño, por favor, antes de continuar con este desarrollo y ya volvemos. Contapimi, software de facturación y gestión contable para pymes, simple, rápido y fácil de usar. Qué pena, bueno, regresamos otra vez. Estamos entonces en nuestras rentas de trabajo, eh, vamos a ver los componentes, solo recordando, estamos diciendo la experiencia que ya teníamos celular del año pasado, entonces partimos de unos ingresos, le restamos unos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, que básicamente son los aportes a seguridad social, rentas exentas y deducciones pues, que sean procedentes. listo. Y entonces, por ejemplo, estábamos colocando que tenían las deducciones, no sé, por eh, dependientes, deducción por eh, créditos de vivienda, sí, podría ser, y unos aportes voluntarios eh, de 40 millones de pesos, como se ha significado, y una renta exenta al 25 también procedente para los ingresos por honorarios en ese momento del año grabado 2018. ¿Listo? Bueno, luego miramos la renta de capital y eh, tampoco nos vamos a detener mucho en este proceso de determinación, sino para ir significando cómo debemos hacer una proyección de, eh, del impuesto ordinario de las personas naturales para una posterior comparación con el impuesto determinado por el régimen simple. ¿Listo? Respecto a las rentas de capital, eh, sabemos por supuesto que están los ingresos por arrendamientos de la cédula como tal, rendimientos financieros, ¿cierto? Pero para este caso, recordemos lo que leíamos en el artículo 906, los ingresos por arrendamientos no pueden, o mejor, los contribuyentes que tengan esos ingresos por arrendamiento no podrían optar por el régimen simple, entonces por eso ahí dejamos la claridad del valor cero, ¿sí? Y tomamos un valor de rendimientos financieros de 5 millones de pesos que en principio nos podría dar la posibilidad de estar o de optar por ese régimen simple. ¿sí? Eh, solo, igual la tabla nos tiene aquí el proceso de depuración que sería normal, menos si ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, si hay lugar a rentas de exentas y deducciones, ¿cierto? También si hay costos o gastos procedentes imputables a los ingresos que tengamos acá que pues, no tendría para el efecto. Y acá también una claridad importante porque estamos en el año grabable 2019, ¿cierto? El régimen simple es del año grabable de 2019. Entonces, fundamental es que componente inflacionario del artículo 38 ya no aplica para estos rendimientos financieros como si lo teníamos hasta el año grabable 2018. ¿sí? Bueno, digamos que esa es nuestra depuración. Obviamente, pues yo podría colocar los datos que eh, correspondan al contribuyente que estoy analizando. En rentas no laborales, entonces digamos que es donde están grandemente los ingresos para esta persona, porque es de la actividad 2, ¿cierto? Decíamos ahora, de bien comercial por menor, tiene 350 millones de pesos. Aquí hizo unos aportes de seguridad social, que son ingresos no constitutivos de renta y ganancia ocasional. Tiene unos costos gastos procedentes, ¿ok? Tiene unas rentas exentas de deducciones. Uh, tiene unos aportes voluntarios, ¿sí? Uh, pensiones voluntarias. Y tiene unas devoluciones en ventas. ¿sí? Muy bien. Eh, esa es la parte de nuestra renta, eh, los datos de la renta no laboral. Listo. Nos pasamos a dividendos. Y tiene otros ingresos el contribuyente. Para efecto de nuestro análisis, entonces nos dice: ah, los dividendos tienen los dividendos de años anteriores a año 2016 y anteriores, mejor, que tienen un tratamiento puntual, ¿Cierto? Eh, Recordemos que la cédula realmente es el sistema cedular para los dividendos, pues por supuesto sale con el 18 y 19, pero tratando de los dividendos, dice que es aplicable a utilidades generadas a partir del año grado de 2017, ¿sí? y hay un proceso o una determinación, un tratamiento especial para los que son de los años anteriores, ¿sí? entre ellos es que estos ingresos no grabados serán un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. ¿okay? Los eh, que estamos rotando un poquito rápido sobre esta parte del sistema celular. Eh, pensamos más adelante hacer un encuentro sobre renta naturales en año grado 2018, sistema celular, donde vamos a precisar un poco más con estos conceptos eh, de depuración de la base grabable en cada una de esas células, ¿cierto? Bueno. Eh, Pasémonos ahí, son datos informativos. Lo que hemos pasado en las plantillas hasta acá son datos informativos. Luego, entonces, lo que nos hace eh, con esa información alimentada en esas um, tablas previas, entonces, tenemos un resumen para efecto del impuesto de renta. Listo. Y aquí, como estamos en el año grado 2019 para este efecto, entonces recordemos que hay una cédula general que nos agrupa los ingresos por rentas de trabajo, rentas de capital, rentas no laborales. ¿sí? Y hay una cédula que es la una cédula adicional que son las cédulas de pensiones y hay una última cédula que son las cédulas de dividendos. ¿sí? A diferencia del año grado 2018 donde teníamos cinco cédulas separadas. ¿Listo? Bueno, por favor eh, ayúdenos un poco más arriba. Entonces, reiteremos aquí... Eh, está de pronto un poquito rápido pero es recordar el proceso de depuración que tenemos los ingresos, restamos los ingresos los constitutivos de renta ni ganancias ocasionales las devoluciones, tenemos costos y gastos procedentes y a manera de, ya de depuración de base grabable tenemos es las rentas de exentas y deducciones imputables como nos hablaba el formulario como nos habla para el año grabable 2018 también infracción del 19 rentas de exentas y deducciones imputables ¿sí? pero además sabemos que hay unas rentas exentas que esa renta de 60 más mejor dicho, están limitadas, ¿sí? Aquí, pues, por el presupuesto menos que estamos manejando la información, nos dieron iguales, ¿ok? Descendamos, por favor, no tenemos nada en pensiones, tenemos una renta líquida agradable de 46.273. Con esa renta líquida alíqueda agravable de 46.273 nos dan impuestos según la tabla, para ese año agravable 2019 de 1.695. ¿Sí? Luego los dividendos con los tratamientos que correspondan y que mencionábamos entre ellos eh, estaba el ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional que son los dividendos no grabados del año 2016 y anteriores ¿sí? Luego lo otro pues generamos las tablas Bueno, nos da aplicándole el postulado tarifario a los dividendos un impuesto de renta de 16 millones 488 sumado a este más el impuesto de la cédula general 1.695 nos da que en el sistema ordinario de impuesto de renta este contribuyente personal natural pagaría 18.183. ¿sí? Bueno. 18.183, si lo hemos tenido ahí en la mentecita para poder hacer la comparación ahora por favor si me desciendes aquí lo que vamos es a verificar o cuando menos mostrar es que eh, recordemos que hay un límite de rentas exentas y deducciones para el año gradual de 2019 del 40%, hasta un 40%, y que no puede superar eh, 5040 OBT, ¿cierto? En este esquema lo que tenemos es el cálculo matemático de la determinación de ese límite de rentas exentas y deducciones, que recordemos, pues, entiendo que es tremendamente importante, pero pues no es como la materia fundamental de este encuentro, sino es aquí el propósito es que este esquema me lleve a determinar cuál es mi puesto por el sistema ordinario y que se puedan hacer por las planeación los ejercicios, las simulaciones correspondientes, ¿cierto? Sin que sea ahora el espacio para explicarlo cómo nos salió cada uno de ellos, ¿cierto? Es así, ya igual lo hemos visto en otros, en otros eventos. Ahora, lo cierto acá, por favor, es que tenemos um, un impuesto total de 18.183.000 en el sistema ordinario. Listo. Con base en la información que le hemos alimentado a la tabla, las tablitas para este contribuyente. Listo. Ahora vamos a ver cómo sería nuestra situación confrontada. Listo. Entonces, nuestra situación comparativa tendríamos que hay un impuesto de renta de 18 millones 183 Listo. digamos que el impuesto de industria y comercio consolidado con la información que nos aporta el contribuyente para este caso le da 5 millones 990 ¿sí? tenemos un total de impuesto de renta masica consolidado de 24 millones 173 ¿cierto? y el simple que lo hemos visto arriba de 24 millones 113 ¿sí? pues si miramos desprendidamente, claro, nos dice, sí, sí le conviene optar por el impuesto simple, ¿cierto? Pero pues un ahorro de 60 mil pesos, entonces, bueno, no sé qué tanto justifique estarme o no pasarme a otro esquema de tributación por 60 mil pesos, ¿listo? Y no sé si, Maragales, por ejemplo, si volvemos a dividendos, quitémosle un momentico el componente de dividendos porque me podrían decir, no, pero es que los dividendos no todo el mundo lo tiene y en esas cuantías que estás colocando menos, ¿Cierto? Podría ser entonces, borrémosle, si nos da la posibilidad, los valores que tenemos en dividendos grabados, no grabados, borrarlo por favor, este también, y lo mismo lo borra si están amables en estos otros dos recuadros, y volvemos a ver cómo sería esa comparación. ¿Listo? Ok, entonces aquí lo que notamos es, y quedamos aquí con el punto de... El impuesto de renta más el ICA consolidado nos da a pagar 7.685.000. Si voy por el impuesto unificado, a este contribuyente le tocaría pagar 19.728.000, ¿cierto? Pues a toda vista, simplemente esto es algo que no le conviene al contribuyente, ¿sí? ¿Qué estamos significando? No de manera general que no le convenga a las personas naturales, no es esa la conclusión, ¿sí? Lo que queremos evidenciar es que como las personas naturales tienen un sistema de determinación muy especial, pues entonces nos toca sacudir justo a esa forma determinante de su impuesto ordinario para poder tener un mayor grado de precisión, de, de certeza, para nosotros decir si le conviene o no le conviene pasarse al régimen simple. ¿okay? Dentro del esquema eh, que estábamos... Eh, la comparación que estamos haciendo hay que llamar la atención en algo y es lo siguiente dimos aquí los créditos por supuesto actualícese si me haces el favor pues vamos ahí porque pues de ahí lo tomamos también dentro del material pues me gusta a mí es plantillas de diferentes autorías entonces aquí hay una de actualícese pero dentro del material también por ejemplo para efectos sociales utilizamos el de consultor contable que también queda pues estaría inmerso en el material que ya hablamos del material, en, entre otras cosas aclaratorias, ¿sí? La herramienta la utilizamos hasta, perdóname si sientes un poquito, también para que haya claridad y no tengamos malos entendidos, hasta esta parte es lo que tomamos de actualisis. Este contenido para abajo es construcción propia nuestra, ¿sí? Entonces, por favor, los equívocos que, que se cometan de aquí para abajo. amas ah, la totalidad de las tablas es de nosotros, ¿cierto? los equívocos que se, cobre, se comentan ahí, entonces, pues, por favor, no le podemos echar la culpa actualices ahí sí será responsabilidad nuestra, ¿cierto? Pero también si funciona, pues, los créditos no serán de actualices serán nuestros, ¿sí? Bueno, muy bien. Bien, regresas a la presentación. Bueno. Eh, siento entonces que en este momento, mmm, con lo que hemos como socializado hasta este momento, eh, digamos que terminamos como la intención de compartir de régimen eh, simple de tributación. Eh, me dirán, pues estamos eh, hablando de un proyecto de decreto reglamentario, sí, por supuesto, pero que nos da unas bases interesantes para poder eh, eh, sustentar tomar decisiones, ¿sí? nos pueden dar un camino, una luz, respecto al proceder para muchos contribuyentes y muchos de nuestros asesorados respecto de este régimen simple de tributación. ¿sí? Eh, con la venida de ustedes, y antes de expresarles toda mi gratitud por este encuentro, eh, quiero manifestarles dos cosas muy importantes. Bueno, la primera cosa de que les quiero hablar y como aclarar es eh, respecto al material y un tanto a diferencia de lo que estamos acostumbrados de manera habitual en nuestra comunidad de Contapime, el material no les va a llegar, la memoria no la vamos a tener. No eh, vamos a tener de manera inmediata. Quienes estén interesados en el material de esta charla, digamos que eso es parte del proceso colaborativo que estamos con Contapyme quienes deseen tener el material se podrán comunicar con nosotros al WhatsApp 311-890-7367. Allá le darán la información pertinente y, bueno, podrán tener eh, el material. ¿sí? La segunda cosa, y bueno, me quiero excusar porque realmente es del enamoramiento profesional, eh, quiero colocar a consideración, y así lo tengo dentro del prólogo del libro, el, nuestro manual de renta celular del año grable 2018. Y sí, lo quiero colocar a consideración porque siempre en lo personal y de la manera más humilde, por supuesto, es que es una muy buena herramienta de fundamentación técnico-teórica del sistema celular, pero que además viene complementada un aspecto metodológico de fácil entendimiento y el desarrollo de una práctica final, un taller de consolidación de todos los conceptos que nos permitirá la determinación del impuesto en el sistema celular. Y como referente de afianzamiento, digámoslo así, además del taller, de que está resuelto, por supuesto, tiene las plantillas sin diligenciar para varios propósitos. Uno primero, para que... Yo como lector me autoevalúe si así lo quiero decir, o la segunda incluso que nos ha pasado gratamente en la practicidad es que son plantillas que muchos de nuestros lectores, muchos contadores, muchos asesores, muchos colegas vienen implementando en el proceso de asesoramiento, de diseño y de declaraciones de sus propios, de sus propios clientes. Bueno, entonces, eh, surtido siento los objetivos que queríamos con este encuentro de Régimen Simple. Dios les pague y hasta una próxima oportunidad de compartir tributario. Muy atentos. Mil gracias. Oiga, ¿qué es esa maravilla de Contapime? No, no, no, no. Amanecí totalmente enamorada. Me va a rendir el día facturando impresionante. Qué cosa tan mágica. Muchísimas gracias a todos los asistentes a este curso virtual, también muchísimas gracias al doctor Norbey por su intervención en este tema tan importante. Eh, Marcelano, a ti de nuevo reiterar la gratitud, a ti para la comunidad Contapime y por supuesto a nuestros queridos asistentes, Dios les pague y a la espera de un nuevo compartir tributario en temáticas de relevancia como la que tratamos hoy de régimen simple, muy amables. Muchísimas gracias a todos y que tengan un feliz día.